Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a este nuevo live streaming en directo en mis perfiles sociales donde en la tarde de hoy vamos a contar con una quincena de invitados e invitadas donde vamos a hablar acerca de las nuevas tendencias en el mundo de la tecnología actualizado a hoy día, junio del año 2022. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que eh, la tecnología siempre está en movimiento, es bastante cambiante y en evolución. Y, y para ello vamos a, a contar con una quincena de invitados eh, que, que vamos a hablar acerca de las conclusiones que tuvimos en el evento de, de, de directores tecnológicos que tuvimos en Madrid hace cuestión de un par de semanas. Así que eh, vamos a comenzar con Igor, eh, muy buenas. Hola Emilio, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por eh, estando en el propio aeropuerto eh, atendernos eh, atendernos a, esta, a, a este eh, live stream en el directo. Muchísimas gracias. Me, me, me ha roto el, el secreto. Yo me había puesto aquí el fondo de la oficina y todo... <risa> Me roto, si oís una llamada a un vuelo es porque, porque es diferente este dinero. Pues, pues sí, sí, no, pues muchísimas gracias. Y Igor, contigo vamos a hablar acerca de, eh, de trabajo híbrido. Pero si pudieras presentarnos un poquitín eh, quién eres y qué es lo que hacéis en Servan Group. Sí, Servan Group pues, somos una, una compañía con presencia en España y Latinoamérica, en varios países, eh, que, llevamos, que trabajamos en el ámbito de la tecnología especializados principalmente en el, en el ámbito de puesto de trabajo, eh, distintas tecnologías tanto para puesto físico como virtualizado, y, y bueno, por el camino del puesto virtualizado, al final también hemos acabado haciendo proyectos de modernización de data center, de transición a nube, bueno, pues al final en el ámbito de los sistemas de información eh, vas abriendo un poco también el campo, ¿no? Bien, bien, bien. Y entonces, eh, eh, parece que la tendencia actual en los modelos de trabajo es el formato híbrido. ¿Crees que se mantendrá esta misma tendencia en el futuro? Hombre, sí. El, el, el tema del trabajo híbrido tampoco es algo que nos lo hayamos inventado en pandemia, ¿no? O sea, él, hacía muchos años que, que hay gente que está trabajando desde su hotel, desde su casa, que las empresas les tienen que estar facilitando acceso a sistemas de información, a herramientas de colaboración… Eh, que lo tienen que hacer de manera securizada, o sea, esto es una cosa que llevamos, no sé, supongo que tu experiencia también es así, ¿no? Llevamos muchos años haciéndolo, lo que sí que se ha hecho en estos últimos años se ha generalizado a todas las funciones a todas las áreas, cosa que antes pues igual estaba más pues en, en puestos eh, con movilidad, comerciales, eh, gente de, pues, de redes, gente de instalaciones, y, y ahora pues efectivamente pues, prácticamente casi todos los departamentos casi todas las áreas de la empresa, pues en algún momento u otro se están, se están aprovechando de, de, estas, de estas soluciones, de estas tecnologías y, y de la flexibilidad que, que fabrican, no Entonces yo creo que esto efectivamente ha, ha llegado para quedarse. Yo, ya los formatos nosotros estamos viendo, es un poco que todo el mundo está viviendo, ¿no? todo tipo de acuerdos, ¿no? desde, desde 100% remoto hasta acuerdos de 32 de dos 3 de 1-4, 4, 4 -1, eh, pues, entornos totalmente flexibles en función de lo que busque el empleado. Eh, yo creo que, que es una flexibilidad que aporta, que, que, que facilita eh, que la gente desempeñe en el mejor momento que pueda. Y, y bueno, eh, yo creo que y además también en cualquier momento, no te puedes una pandemia, pero nos vuelve a caer una nevada, bueno, justo hoy no, pero nos puede caer una nevada, un huracán cualquier contingencia, que, que nos mande temporalmente unos días a casa. ¿no? Entonces, eh, dentro de, de este frente, eh, pues soluciones hay, hay muchas eh, desde el ámbito tecnológico, ¿no? desde, pues desde eh, herramientas de gestión de puesto, herramientas de protección de puesto, eh, conexiones a través de VPN, a través de otro tipo de conexiones privadas, nosotros apostamos especialmente por el, por el ámbito de la virtualización, por el tipo de sector cliente que trabajamos, que no te has trabajado mucho, no te he dicho, en el sector financiero especialmente, sector financiero, seguros, eh, que tiene pues, unos requisitos especiales de seguridad. ¿no? Y, y en ese tipo de sectores, pues, pues, el, el ámbito del puesto virtualizado pues, ha, tenido, ha, tenido, ha tenido mucho encaje. Y, y a pesar de que pues, son proyectos pues, bueno, pues, de cierta envergadura y de cierto coste, la verdad es que se están democratizando ¿no? con, con los temas de, de oferta de, de escritorios como servicio, desde la nube, ahora además bueno, tenemos toda la, toda la batería de, de ayudas de Next Generation, pues algo que antes igual pues era más orientado a la gran empresa, pues la verdad es que se está democratizando y, y siendo accesible a, a empresas más, más, más medianas y pequeñas. Bien, bien, bien. Y, y siguiendo sobre la misma temática, este año estamos viendo que el famoso Journey to the Cloud ya no es el futuro, sino que es totalmente presente. ¿Qué consejo podrías dar para aquellas compañías que todavía se están dudando en dar ese paso? Al final, pues, es lo que te comentaba, ¿no? las tecnologías cloud están, están facilitando eh, el acceso a algunas empresas a determinadas soluciones tecnológicas a las que antes no, no podían llegar está dando más valor también a las empresas que, que sí tienen esa capacidad. Le está dando valor en cuanto a flexibilidad, en cuanto a reducción de costes, en cuanto a escalabilidad, en cuanto a simplicidad de implementación. O sea, está aportando mucho valor a las compañías. Y, y la cosa aquí pues, es, como siempre, pues aplicar un poco de sentido común. Hay, hay múltiples modelos en, en, hechos por distintas consultoras de, de cómo ir aplicando, de cómo ir eh, de dando el salto y, y, y eligiendo qué, qué servicios. ¿no? pero básicamente van todos pues, bueno, pues por una primera fase de análisis de identificar eh, pues que, cuáles son las aplicaciones que tienes, qué infraestructura tienes, qué necesidades incluso a nivel estratégico. Hay compañías que tienen una, una preferencia por el gasto y otras que tienen por la inversión. Entonces, pues, eh, eso también marca un poco luego las inversiones que se hacen en el ámbito de tecnología. ¿no? Entonces, después de esos análisis de identificar qué, qué soluciones o qué áreas o qué elementos son, son interesantes de mover, pues es cuestión de hacer un, una buena planificación, contar con, con gente profesional que te pueda llevar, porque claro, también luego a la hora de dar el salto a nube, pues es distinto irte a unas funcionías en la que pones máquinas en, en cloud y las empiezas a utilizar, o eh, usar un servicio de software as a service que simplemente pues, tienes unos usuarios y los, los usas en nube, o, eh, otro, bueno, y otro tipo de soluciones eh, de montar entornos de nube híbrida, de nube de nube pública, bueno hay, hay, hay distintos sabores ¿no? de, de la nube pública, entonces es cuestión de ver qué sabor te va bien a ti, para qué solución, cómo implementarlo, hacer un plan de ejecución y lo que luego a veces también se olvida en muchos casos es el tema de optimizar, porque, porque también es cierto, también estamos viendo empresas que se te dan sustos. Es decir, nos llevamos esto al cloud, nos llevamos esto al cloud y la factura del cloud empieza a subir, y empieza a subir, y empieza a subir, y empieza a subir. ¿no? Y, y bueno, pues luego también hay, una vez que ha subido, pues hay que intentar optimizar, ajustar los tiempos. Eh, aprovechar la flexibilidad que te da el cloud para tener más cargas, más capacidad en un momento y menos en, en otro momento en el que no necesitas tanta carga. Entonces el, el trabajo de optimización una vez hecho el salto también es importante porque si no lo, los costes pues se pueden se pueden disparar si no si no lo miras bien. ¿no? Entonces bueno pues al final es un poco de sentido común y, y contar con gente que te que ayude te en el camino. Y alguna forma de, para ya despedirnos, de contactarnos, página web, eh, correo, eh, ¿qué forma preferís de contacto con vosotros? Eh, el, al final tenemos que ser, también hay, leía, leía hace poco, el, el Salesforce una de las cosas que ha dicho en un congreso que ha de ahora sobre innovación era que, bueno, pues lo que llamamos hemos ratón, el tema del customer centric, el, el cliente en el centro y los canales, todos son buenos. Es decir, a través de la página web buscando Servan, nos van a encontrar enseguida, vía LinkedIn, vía, cual, cual, cual, vía teléfono, cual, cualquier mecanismo para, para lo que quieran. Aquí estamos. Pues el, el, fondo, el fondo no nos ha cubierto suficiente porque se ha escuchado el momento aeropuerto. Desearte <risa> que tengas muy buen vuelo y que todo vaya bien. Vale, muchísimas gracias, Emilio, para lo que quieras. Muchas gracias, bueno. saludos, Igor. Saludos. Y sí, justo ahí se escuchaba las la campanadas, el momento mensajito de, de Aeropuerto, y comentaros que acabamos de terminar el primer el primer entrevistado, vamos a tocar muchísimas temáticas. La siguiente hablaremos con seguridad en la nube de Ángel Carreras. Pero antes de pasar a nuestro segundo invitado, era comentaros Creo que hemos tenido un problema muy puntual en LinkedIn. Por favor, si podéis darnos feedback de que se vea y se escuche bien, os lo, os lo agradezco inmensamente. Porque estamos emitiendo en Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch y Twitter. Y si nos dejáis comentarios de cualquier red, eh, lo traspasaremos al, a la conversación con los invitados en tiempo real e intentaremos responder inmediatamente a vuestras preguntas. Con lo cual, con vuestro permiso, pasamos a, a tratar seguridad en la nube con Ángel Carreras. Muy buenas, Ángel. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Un, una temática muy interesante es la de seguridad en la nube, porque ahora mismo la nube lo es todo, eh, nos abarca y nos y, no, y nos lleva eh, prácticamente sin ella. Creo que hoy no podríamos vivir prácticamente. Eh, pero claro, eh, ¿qué implicaciones tiene eh, que todo el mundo esté subiendo datos, que, que esté haciendo sus operaciones a las distintas nubes? Eso a nivel de seguridad, eh, ¿qué es lo que nos está implicando, Ángel pues tiene muchas implicaciones. <ríe> Muy buenas tardes. Un poco, un poco por dar continuidad también a lo que comentaba Igor. ¿no? Al final es eh, ya no solo primero, obviamente, un tema de, de, de hacerlo bien, ¿vale? De hacerlo en entornos más o menos eh, seguros, ¿vale? Para la redundancia. O sea, eh, utilizar aplicativos, es que es muy complejo todo, ¿no? Desde el punto de vista de, al final, está todo es, es todo muy bonito, ¿no? No tenemos infraestructura, no tenemos nada, pero al final eh, el propio Salesforce, ¿no? Que decía, o cualquier fabricante, hay una cosa que se llama responsabilidad compartida, ¿no? Eh, es decir, los datos, ¿vale? Si mañana tienes un problema, te entra un hacker, te vacía tu, tu Salesforce, tu, o, te, o te entra un ransom, o te entra un... Eh, esos datos, no, no, el responsable no es el responsable, no es Microsoft. Hay una cosa de responsabilidad compartida. Los datos al final son tuyos, ¿no? Con lo cual, partiendo de esa base, de esa premisa, obviamente eh, tienes que hacerlo todo siempre con la seguridad por delante. O sea, está muy bien. Vamos a cambiarlo todo, lo vamos a mirar todo al Office 365, nos quitamos todos los servidores, todo. Esto está muy bien, pero vamos a pensar primero en la seguridad. Es decir, eh, ¿quién va a acceder? O sea, ¿dónde está eso alojado? Eh, que van a estar todos mis datos. Ahí eh, eh, tenemos que tomar determinadas decisiones también desde el punto de vista de seguridad del dato y ciberseguridad, ¿vale? Para, porque al final lo que te digo o sea, es que perdemos totalmente el control, no sabemos dónde, dónde van a estar esos datos. Eh, eh, estamos, nos afectan determinadas normativas de las cuales tenemos que... que, que ser responsables de alguna manera también y responder frente a estas normativas, ¿no? Pero sobre todo desde el punto de vista, lo que ha dicho también antes, ¿no? Desde, desde el punto de vista uh -huh. del sentido común. Ahí hay mucho sentido también común con respecto a, a, a, al dato, a dónde lo subes, a, a, a, a la seguridad. O sea, sí que el sentido común es básico. También uh -huh. cuando hablamos de, de, de, de formar a los usuarios, yo siempre lo digo, ¿no? Eh, es, es que es básico, es básico. Y luego hablaréis, por ejemplo, hay un fabricante ahí, SmartFence, eh, que para mí me parece crítico, o sea, el tema de la eh, concienciación de los usuarios con respecto a la seguridad, a la ciberseguridad. Y obviamente, si partimos de la premisa que subimos todo a no sé dónde, ¿desde dónde se conecta ese usuario? Igor estaba conectado desde un aeropuerto. Eh, si está conectando es una wifi segura, eh, puede ser un aeropuerto, puede ser en Zambia, en Zimbabue, en, en sitios en los cuales... Te conectas a una red, no tienes ni idea. O sea, realmente, eh, eh, Igor está entrando en el aplicativo eh, StreamYard. Eh, muy bien, pero, pero es que acaba de entrar, eh, yo qué sé, en una red que realmente le acabas de dar el usuario el password porque hacen un man in the middle y automáticamente tu usuario y tu password pasa a ser de un tercero que no tienes ni idea. O sea, es súper crítico. Está muy bien todo esto del cloud. Pero hay siempre un security first ¿no? O, o seguridad primero. Vamos a pensar primero también en la seguridad antes incluso de tomar esa decisión que pueda ser económica, que pueda ser pues eso, de mantenimiento, porque nos quitamos la infraestructura, pero hay una, una seguridad básica también ahí. De hecho, está ahora muy en tendencia dentro de lo que estás comentando. El, el usuario eh, usa modo incógnito en el navegador. Bien, la, la gente está empezando a utilizar VPNs. Eh, de una se uno se debería de fiar más que de otros, eh, ¿vale? Está usando VPN, vale, pero luego te llega la operadora, la telco, y te monta una super cookie que independientemente de la VPN que vayas a utilizar se te sigue rastreando porque al fin y al cabo tú sales por una por una telco. Con lo cual, es... eh, a partir de ahí lo tenemos siempre todo muy complicado. Es, comple es complejo, obviamente, ¿no? Eh, ayer hablaba un CISO de una, un banco. Eh, bueno, él decía pequeñito, a mí me parece impresionante, ¿no? Eh, eh, y decía, mira, yo ya he renunciado a mi privacidad, <risa> él decía directamente, he renunciado a mi privacidad, porque al final hay tantos intermediarios de por medio que al final mira, ya, ya acabas renunciando, ¿no? Bueno, pues voy a intentar poner los medios. Me hizo mucha gracia, ¿no? Yo, yo todavía me niego un poco a, a renunciar a mi privacidad, ¿no? Pero bueno. ¿Y, de, no... ¿y desde tu experiencia en Cefiros? ¿Cuál consideras que son las la áreas en la cual los clientes están intentando cubrir o mejorar su ciberseguridad? Pues mira, básicamente es eh, pues todo este tipo, la pandemia de alguna manera nos ha movido a, a tomar decisiones desde el punto de vista de infraestructuras, eh, desde el punto de vista de, de, de escritorios, desde el punto de vista de estaciones de trabajo, obviamente a trabajar desde casa, acceder a sitios, pues eso pues eh, verdad es verdad que han acelerado determinados procesos, ¿no? Entonces... Eh, esa parte que fue toda muy rápida vale y que fueron decisiones de decir oye necesitamos eh, seguir trabajando desde casa y, y tomar decisiones eso pues eh, habría que meterle una capa de seguridad volvemos a lo mismo o sea mmm, vale está muy bien estamos trabajando todos desde casa pero desde qué wifi está entrando eh, desde qué router, desde qué firewall, desde el de tu casa. O sea, o sea realmente es, invito a cualquiera a meterse en internet y decir, ¿cómo hackear un router de telefónica? Es que, es que tardas tres minutos, un niño, y te vienen manuales y aplicativos chorras que te sacan los passwords en tres minutos. O sea, al final, una persona está entrando desde el firewall de su casa, como no lo tenga medianamente configurado, con reglas sencillas que tampoco tienes. Bueno, pues al final, todo ese tipo de decisiones. Al final se han tomado por una necesidad, obviamente, de negocio. ¿no? Pero es que tienen que ir de la mano, de la seguridad. O sea, esa decisión primera tenía, que decir, vale, la gente la mandamos a casa, perfecto. Pero, ¿cómo acceden aquí? El tema de la VPN, si la VPN es perfecto, es ahí, ¿eh? y vendimos, nosotros somos un mayorista de ciberseguridad, vendimos muchos firewalls, ¿vale? Eh, pero dice, vale, pero ¿y si yo entro desde una WiFi que está hackeada, básicamente el, el hacker le estoy dando acceso también porque entro por mi VPN a los servicios, pero una es una, una, una wifi que me han hackeado, tiene el usuario el password. O sea, el, el hacker también, si quiere, le estoy dando la entrada barra libre en, en, en la organización, ¿no? O sea, es muy importante esa parte de, por eso decía, el security first. Entonces, es verdad que eh, hubo una premisa, que es obviamente, y yo como pyme, o sea, al final el día a día es el negocio. Lo, y la seguridad, de verdad, es que siempre pensamos eh, después o te pasa una desgracia o te pasa un hackeo, o te pasa, eh, pero al final ha sido motivado sobre todo en este último periodo por todo eso y básicamente es vamos ahora a securizar ese acceso, vamos ahora a securizar eh, el acceso a ese servicio cloud que migramos, es ahora mismo donde están un poco mirando a las empresas, ¿no? dando ese siguiente paso que yo sigo pensando que tenía que haber sido incluso antes de haber tomado esa decisión pero que la puedes entender por la necesidad, por, por, la, por la problemática que había en el otro momento pero que obviamente es ahora mismo donde están empezando a a mirar las empresas, ¿no? Poner esos medios para controlar y, y securizar de alguna manera esos accesos, esos datos, esos uh -huh. usuarios que acceden, etcétera, etcétera. Y, por cierto, eh, este, este streaming que ahora emitimos en directo, se queda en redifusión y, y de hecho, eh, hay gente que lo ve al bastante tiempo. Y cuando alguien dentro de un tiempo vea este vídeo y se pregunte, ¿en qué me puede ayudar Céfiros? ¿A quién le recomendarías tú que os tiene que conocer? no Pues básicamente eso. o sea Al final es, quiero hacer no sé qué, security first. O sea, oye, ¿qué opináis? Quiero migrar todo mi correo a Office 365. Eh, desde el punto de vista de seguridad, ¿qué, ¿qué me recomendáis? Oye, pues mira, pues deberías pensar primero lo que te digo en una solución, a lo mejor un Casby que te permita, eh, pues eso, controlar un poco ese usuario que accede o una solución de doble factor, eh, por ejemplo, de Inbevo. o obviamente, primero, o sea, al final, es eso es el security que te comentaba, ¿no? En Céfiros uh -huh. te vamos a, a asesorar. Obviamente, nosotros trabajamos con una serie y representamos una serie de fabricantes, pero es lo que te digo, o sea, al final te vamos a decir, oye, mira, mmm, si quieres hacer esto, vale, o sea, de la mano como mínimo es esto más un doble factor más una solución de, como te comentaba, de, de, de backup de datos eh, del, del, del Office 365, porque, porque hay una serie de cosas, lo que te digo, que, hay, que que nadie te, te explica. O sea, si, si te hackean y te, te hacen un RAM, te entra un RAM somewhere y te cifra todo tu correo electrónico de Office 365, y no le pidas a Office 365 que te saque un backup y te digan, no, no, es que mira, si te vas aquí, se una responsabilidad compartida y no te voy a hacer backup. Has perdido tu correo, ¿vale? O sea, toda esa parte de, por eso te digo, o sea esa parte ahora, mañana, pasado, oye, quiero hacer esto, quiero, tomar, quiero tomar, yo que sé, que mis trabajadores los quiero pasar a Apple, perfecto, los quiero todos utilizar aplicaciones con, perfecto, oye, Security First, oye, ¿qué, ¿qué me recomendáis? ¿Vale? ¿Quiero tomar esta decisión? Me parece perfecta desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de imagen, yo que sé, desde cualquier punto de vista, ¿vale? Oye, pero Security First, ¿qué, qué, qué crees que deberíamos, eh, qué soluciones me recomendaríais aplicar, ¿vale? Para securizar eso, ¿vale? Yo creo que sería básico. Y este, y este vídeo lo puedes ver dentro de tres años y, de, y, y las tecnologías son nuevas, las, yo qué sé, volvemos otra vez en vez de la virtualización, volvemos a máquinas, yo que sé, esto es cíclico muchas veces, sí. pero al final es eso. es Quiero tomar esta decisión, ¿vale? Desde el punto de vista de seguridad, ¿vale? ¿Qué necesito hacer para tomar este paso y darlo de manera segura? Ahí es donde Cephiro te puede ayudar. Pues Ángel, muchísimas gracias por participar en este live y espero que nos veamos pronto. Buen verano. Cuando. Un, un placer. No paséis mucho calor. ¿eh? Muchas gracias. Saludos. Y eh, con el comentario que nos había dejado por aquí Roberto, bienvenido que eres. Gracias por el comentario y por comentar que se ve perfectamente en LinkedIn. Eh, cualquier pregunta que Roberto o cualquiera que estéis en el directo queráis hacer, eh, sois totalmente bienvenido de hacerla. Y vamos a empezar a hablar con Jacinto Corral acerca de tendencias que nos podemos encontrar hoy en el mundo de, de la tecnología. Muy buenas, Jacinto. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias por la invitación, Emilio. Muchas gracias por participar en el, en el último encuentro de networking entre directores IT. ¿Qué te pareció el evento, si te puedo preguntar? Bueno, fue genial, o sea, yo me lo pasé genial, tuve una sensación de adrenalina en el CAR. No los había probado nunca y, y estuvo genial. Y después poder compartir una charla con, con grandes profesionales eh, estuvo estuvo muy entretenido, la verdad. Muchas gracias. Y quería preguntarte, ¿qué previsiones hay eh, para el low y no-code hoy día en el mercado? Pues la verdad es que las grandes compañías de análisis de mercado están arrojando unas cifras increíbles para, para estos próximos años, pero ya no solo son increíbles las previsiones, sino que los datos consolidados del último ejercicio eh, arrojan un crecimiento del sector de alrededor de un 25%, que si lo comparas con el 6% de, de IT general, eh, es un crecimiento espectacular. Pero es que la previsión para el cierre de este ejercicio de 2022 es que el valor del low-code en el mercado, el mercado global del low-code, eh, sea de 14 billones de dólares. ¡Wow! Entonces, eh, ¿A qué que que que, que achacas ese crecimiento? Pues la verdad es que hay muchas razones. Eh, para mí hay dos fundamentales. Una tiene que ver con otra tendencia que llevamos arrastrando unos años, que tiene que ver con la transformación digital y la digitalización de las compañías. Cada vez eh, hay más empresas eh, que están recorriendo ese camino, cada vez necesitan hacerlo más rápido. Y aunque no nos guste demasiado oírlo, a los que nos dedicamos al mundo del desarrollo del software, muchos proyectos en, en el desarrollo tradicional llegan tarde, llegan fuera de plazo y esto está dificultando la transformación de, de estas compañías. Eh, esto con la tecnología low-no-code eh, no es que no ocurra, sino que como se estima que, que, que se tarda un 70% menos a un coste, eh, también inferior, eh, pues el impacto es mucho menor cuando, cuando ocurre. Eh, el otro factor eh, que llevamos mucho tiempo arrastrando y que ya con el COVID ha sido, ha sido determinante, es la falta de personal. Creo que seguramente todos estamos eh, eh, sufriendo lo que cuesta captar talento, eh, lo que cuesta ampliar equipos, eh, eso no es algo nuevo, ahora lo notamos mucho, con el, con, como te digo, con el COVID, pero, pero lleva ocurriendo durante muchos años. Eh, con la llegada del low-code eh, se acuñó un nuevo tipo de desarrollador que, que han denominado el, el desarrollador ciudadano, el citizen developer, que al final no deja de ser ese desarrollador que trabaja sobre herramientas de low-code, pero que es que además tiene una ventaja sobre el tradicional y es que conoce los negocios. El, el negocio, el, el propósito de lo que desarrolla lo conoce perfectamente porque su ámbito es donde tiene su expertise, eh, con lo cual le da mucho valor a, al desarrollo que hace. Eh, y, y por cierto, eh, me comentabas que estabas bastante al tanto de, de lo que era el Top Strategic Technology eh, Trends que son las eh, la tecnologías y estrategias más, más, habitual, más habituales y que están más en tendencia en este sector. ¿Qué, qué, ten, qué tecnología y qué, qué tendencias estás viendo tú que están, están triunfando? Pues la verdad es que me, me agradó bastante cuando leí, por ejemplo, el informe de este año de, de Gartner sobre las tendencias tecnológicas para este año. Eh, darme cuenta que no eran tendencias así como muy locas, sino que estaban poniendo en tendencias problemas que seguramente todos también estamos sufriendo, como por ejemplo la ciberseguridad que acaba de hablar Ángel, eh, un, era una de las tendencias, que tenemos que ir hacia una malla de ciberseguridad y con una aproximación 360 donde controlemos todo desde el gobierno de la seguridad, la identidad, el monitoring porque ya no vale con, con quedarte con una parte o con una herramienta, sino que tienes que tener una malla. Tendencias como, como el cloud, que también han comentado. Al final, la migración, todos estamos ya en cloud, todo, todo es súper bueno del cloud, pero la mayoría de los proyectos que se trasladan a cloud es una migración de una arquitectura legacy basada en, en infraestructura típica de máquinas, redes y demás a una infraestructura cloud, es casi una virtualización. Pero, pero cuando estamos aprovechando la elasticidad y la escalabilidad nativa del cloud? Eso era otra de las tendencias. Eh, otra que, que está muy de moda, además, eh, es la del data fabric, que vuelve un poco a lo mismo. Eh, llevamos muchos años hablando de data lakes, data warehouse, big data, data cloud. Eh, y esto, lo que viene a, a decir Lanner sobre este punto es que pasa un poco lo mismo, mucho dato, pero está repartido, no hay un gobierno adecuado, eh, cada usuario hace desde un punto diferente. Entonces, que al final tenemos que conseguir que la experiencia de usuario sea unificada y coherente desde todas partes y que el gobierno de ese dato eh, esté centralizado. Uh -huh. Y las dos últimas que me llamaron la atención, que seguramente también las conocéis, es que basados en este dato, eh, eh, se tenían que empezar a tomar eh, decisiones inteligentes, basadas en datos, eh, que viene un poco a, a colación del data fabric. Y es que las compañías cada vez van más rápido, eh, las decisiones se toman basadas en datos y que este buen gobierno de datos permitiera que la inteligencia artificial te ayudara a tomar decisiones basadas en datos instantáneamente. Porque ese análisis que tú harías de esos datos para tomar una decisión ya te la hiciera, ya te le esa inteligencia artificial eh, entre otras cosas y la última que creo que, que se va a oír en los próximos años es el tema, eh, también está ahí un, un término que creo que se va a acuñar, que es el de las, el de las aplicaciones componibles y va relacionado con todo el tema del low-code también que hablamos al principio porque lo que se busca es ganar velocidad y eficiencia en la creación de software y de soluciones. El tema de las aplicaciones componibles no deja de ser pues, juntar diferentes soluciones y que una aplicación ya no se desarrolle de principio a fin, sino que sea a base de componer diferentes soluciones o diferentes módulos más alto nivel. Entonces, como ves, son cosas que, que están en nuestro día a día y que todos estamos de alguna manera haciendo ese camino, y, y creo que, que por una vez son, son tendencias que, que se aproximan mucho a la realidad de, de todo el día. Pues muchísimas gracias Jacinto, porque justo el, este live le había puesto tendencias de tecnología a actualidad de junio del año 2022 y creo que nos ha puesto muy al día eh, sobre las tendencias que se están moviendo hoy día. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Buena tarde. Pues Jacinto, buena tarde. A la próxima. Y, a ver, por aquí teníamos... ¡Ay! ¡Ay, ay! Mmm, vale, vale, ¿Qué es? A ver, te retomo, te retomo, te retomo porque tengo preguntita para ti, eh, de Roberto. Que si puedes contar algún caso de éxito de, de algún comercio electrónico en Low Code en lo code eh, en cuanto a identificación de necesidades y solución. ¿Algún ejemplo que pudieras dar de caso de éxito? Eh, a ver... Eh, de un software low-code en e-commerce, es que nosotros somos productores de una solución low-code, eh, al final eh, yo creo que tienes que buscar la herramienta low-code que te solucione el problema. ¿Por qué digo esto? Eh, hay muchas eh, herramientas que son para, para automatizar procesos, para crear frontales, para... Por ejemplo, en e-commerce e eh, oigo mucho eh, hablar de, de, de, de, de Stripe, cuando me salía ahora, que es el, el, el, el servicio de pago eh, que, que te automatiza y, te, y, te, y te, te hace de barrera sobre todo ese mundo que, que los que hemos pasado por el comercio electrónico en algún momento de nuestra carrera era un infiernillo eh, pegarte con ello. Eh, al final, Tienes que buscar las diferentes soluciones que te, que te vayan acoplando, pero pensar que hay una solución única, pasa como casi todo en esta vida, pensar que hay una solución única y que cualquier herramienta loco te sirve para, para cualquier cosa, eh, yo no lo he visto y tienes que buscar para qué está especializada esa herramienta loco. Pues Jacinto, muchísimas gracias por dejarte atracar ya cuando ya estabas de, de salida. Y Pero es que aprovechando que teníamos preguntita, quería no dejarte de escapar. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Y aprovechando, eh, muy buenas, Rodrigo, gracias por dejar eh, saludo por aquí. Y vamos a pasar con eh, nuestro, cuarto, nuestro cuarto invitado, después de Jacinto, donde eh, con eh, Adolfo de Lorenzo, de K-Site, vamos a hablar acerca de consejos de, de ciberseguridad. Eh, eh, Roberto, un placer que te hayamos respondido tu pregunta. Con lo cual, pasamos con Adolfo y muy buenas tardes. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar la invitación de participar en este live de, de tendencias. ¿Y, y ¿qué, qué tal fue la actividad de, de networking de directores IT? ¿Qué te pareció? Bueno, yo creo que es una oportunidad muy buena para, para establecer nuevos contactos, hacer el networking, nuevas relaciones y un poco pues compartir ideas, ¿no? Yo creo que es un, es un ámbito excelente para, para conocer bueno, pues, eh, otras opiniones, otras tendencias que se pueden aplicar en nuestras empresas y que, que por nosotros mismos pues quizás no, no llegamos a, a conocer, ¿no? Entonces, muy, muy, muy interesante. Y desde tu experiencia en KeySight, eh, una vez que eh, se han hecho las inversiones iniciales en soluciones de seguridad, ¿cuáles crees que son los principales quebraderos de cabeza de los responsables de, de CISOs, de ciberseguridad, y que hoy día tienen muy malas noticias que si sí, eh, los lo, que es malware, que sí filtraciones, ransomware, eh, Hay tantas malas noticias que que hay tal vez demasiado en lo que preocuparse. Pero, ¿para ti cuáles serían los principales quebraderos de cabeza y qué consejo le darías para poder resolverlos? Bueno, esos quebraderos de cabeza vienen por todos los requisitos que, que han estado comentando antes mis contertulios. ¿no? Ángel se refiere a lo de security first hay unas expectativas de que cualquier cosa que hagamos eh, en nuestro entorno profesional, pues debe estar protegida, Entonces, desde, desde Keysight, eh, somos una empresa que tiene ya 83 años uh -huh. de vida, eh, que en un momento fuimos a HP y nos dividimos en, en, en distintas compañías, lo que intentamos es ayudar a, a esas personas que tienen esa responsabilidad de mantener la seguridad, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, Lo que nosotros planteamos es, eh, cuando los grupos de seguridad, los, los directores de seguridad, los CISOs, pues eh, establecen una política, una arquitectura y hacen esas primeras inversiones en seguridad para conseguir todo eso que comentaba eh, Ángel y Jacinto. Eh, toda esa inversión, que es un proceso muy largo, muy complejo, tienes que hacer una selección de los, de los principales vendors, del, del firewall, del WAF, etc. Una vez que has hecho esa inversión, el quebradero de cabeza quizás que, que muchos nos comparten es, es decir, toda esta inversión, todo este dinero que yo he puesto para protegerme, ¿realmente está funcionando? ¿Realmente me está protegiendo? Eh, ¿Hay alguna eh, opción de mejorar, ya sea con inversión adicional o con bueno, pues, trabajos adicionales sobre esas herramientas, que pueden darme un nivel mayor de protección? ¿de acuerdo? Porque al final los usuarios somos todos y todos estamos afectados. Es un problema que nos tiene que resolver el grupo de seguridad, pero que al final nos afecta a todos, No pueden acceder a nuestra información. Entonces, lo que nosotros planteamos es, eh, es el, el medir el nivel de protección eh, Keysight es una empresa que se dedica al testing, es, está en nuestro ADN, el probar, generar eh, estímulos, eh, tráfico, por ejemplo, probamos redes 5G, probamos eh, data centers y en el entorno de seguridad lo que hacemos es simular hackeos de seguridad, es decir, eh, de forma automatizada podemos generar ataques que simulan cualquier, eh, cualquier novedad que se produzca en la red, es decir, cualquier ataque que vosotros veáis en, en internet en una semana lo podemos tener replicado en nuestra, en nuestra librería de ataques y con nuestra herramienta, que se sitúa en una dark cloud, eh, en, en la cloud, podéis evaluar si el entorno, o los clientes nuestros pueden evaluar si el entorno de esta empresa está protegido. Y también comentaban antes, hay entornos ahora híbridos, ¿no? Hay, hay gran parte que está en el cloud, gran parte que está on-prem, eso añade una dificultad más de sincronización de los distintos elementos, de los distintos componentes de seguridad y es muy importante tener una herramienta que mida esa seguridad. ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros planteamos y a lo que queremos ayudar a estos responsables de seguridad en este quebradero es decir, ¿dónde estoy para poder dar los siguientes pasos? Es decir, eh, podemos dar pues, desde recomendaciones de estos son los principales eh, agujeros de seguridad o este, ¿por qué no realizas este tipo de configuración o actualización de los equipos para protegerte? Cuando ya has hecho la inversión, estás perfectamente preparado para esa protección, pero no tienes el equipo 100% configurado para protegerte, bueno, pues nosotros somos esa, digamos, ese árbitro imparcial que, que te permite evaluar ese nivel de seguridad y darte consejos para mejorarlo. ¿Y la, pri la prioridad absoluta que debería tener una empresa o, o primero por hacer? Bueno, de, como decía, dentro de ese, de ese ámbito de seguridad, eh, nosotros somos de la opinión de que debes medir sin, sin, sin tener una medida, sin tener un dato, Jacinto uh -huh. comentaba antes, las decisiones se toman con datos, obviamente. Entonces, ese dato, esa medición es fundamental para tomar tus decisiones. Eh, no podemos estar jugando con, con ideas eh, felices, ¿no? Hay que tener datos que nos permitan tomar esas decisiones. Nosotros uh -huh. lo que queremos hacer es dar esa información adicional para que los directores, los responsables de seguridad puedan tomar esas decisiones y hacer esos cambios en su organización que al final repercuten en todos nosotros, ¿no? Como usuarios de la, de la seguridad. ¿Y cuál es el enfoque concreto de ciberseguridad de, por parte de Keysight? Bueno, pues en Keysight, como comentaba, eh, somos una empresa que tenemos en el, DN, en, en el ADN eh, pues el testing. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es eh, reenfocarnos en probar, en probar todos los escenarios diferentes que pudiera haber. Generamos tráfico real. Eh, tenemos eh, pues simulaciones de todos los ataques de seguridad y con esa aproximación, nuestra idea es comprobar que no haya ningún hueco, que no haya ninguna eh, brecha de seguridad y si la hubiera, pues detectarla y reportarla para que bueno, pues, eh, se pueda solventar y, y se minimice el riesgo. ¿Alguna forma preferida de, de contacto con vosotros? página web, Linkedin? Como comentamos, nosotros eh, tenemos nuestra página web kisite.com, el LinkedIn también, en todos los medios digitales nos podéis encontrar y bueno encantados de poder colaborar con, con vosotros. Pues Adolfo, eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este live y que nos veamos pronto después del verano. Muchas gracias Emilio. Gracias hasta gracias, luego Adolfo. Saludos. Y vamos a pasar con Gonzalo, eh, que vamos a hablar acerca de flujo de información al, al internacionalizar, porque tiene un caso propio eh, realmente muy interesante. Muy buenas, Gonzalo. Emilio, hola, Emilio, ¿cómo estás? Te diría que hoy eres de los más seguros que está de todos nuestros contactos. <risa> eh, sí, la verdad es que, bueno, teníamos a llegar en el aeropuerto y ya estoy en un hospital, con lo cual puedes ver que, que los técnicos estamos siempre, siempre disponibles y siempre activos. Si eh, eh, para, para eh, iba, iba a hacerse el apunte, de, para tranquilidad de Ángel estoy conectado con mi móvil y con una VPN, con lo cual eh, creo que los, sí. los datos pueden estar seguros. Sí, no, porque el, eh, el miedito puede haber de, de conectarse a Wi-Fi públicas por ahí. Mejor. mejor total, casa no Pero ¿cómo ha cambiado compañero. la tecnología y cómo ha avanzado donde eh, un compañero desde el, desde, el, desde el aeropuerto, sin problema, tú desde el hospital, sin problema, el live sigue para adelante y la, sí. la, la calidad de las conexiones perfecta, hay ningún tipo de problema, en ningún tipo eh. Sí, también es verdad que, es que estoy en Madrid. ¿eh? Si estuviera en alguno de los, de los campos de cultivo de nuestros clientes, igual teníamos algún que otro. Sí, sí, no, pero que, conex. precisamente, entrando al grano, comentaba antes de darte paso de que un eh, algo bastante interesante de compartir, porque, claro, tiene 10.000 equipos instalados tú entre España, Portugal, Italia, Argelia y Latinoamérica. Lo de Argelia habría que ver cómo está la cosa. Entonces, ¿cómo gestionáis 10.000 equipos en, en, entre varios continentes? Eh. Bueno, es, es, fue, es una tarea bastante complicada, así que es verdad que son 10.000 equipos y que en realidad son en torno a 7-10 millones de datos mensuales los que recibimos de todos nuestros dispositivos y, y no, no fue una tarea sencilla. O sea, Aquí sí que tuvimos muchos errores, sobre todo al inicio, eh, intentamos ir a máximos, eh, una base de datos distribuida no SQL a través de Cassandra dividida por, por regiones eh, y fue un caos, fue un desastre, teníamos muchísimos delays o un delay muy, muy grande a la hora de ...de consultar grandes cantidades de datos y problemas ahora de relacionar esos datos con, con otros datos dentro de, de la base de datos más estructurada. Entonces, bueno, tuvimos que tirar toda la basura y, y creamos un modelo que nosotros llamamos híbrido, que al final lo que hacemos es guardar eh, la información más inmediata en una base de datos eh, estructurada, en un postgre, de toda la vida... ...que guardamos, hicimos un estudio para ver cuántos datos eran los necesarios para nuestros clientes y acordamos que un, un intervalo de cuatro meses estaría bien. Entonces, esos cuatro meses los guardamos en, en una especie de RAM, por así decirlo, o sea, de acceso más inmediato. Y pues luego lo que hacemos es tener un data lake con todos los datos de todos los históricos de los últimos cinco años de, de todos nuestros clientes. Entonces... Eh, entre ellas hay muchas cosas, hay un data breach, hay algún sistema de colas, hay... o sea, te lo he contado de una forma muy, muy sencilla y, y rápida, pero sí que es verdad <risa> que, que es complicado. No, no, no, no lo compliquemos porque si lo empezamos a subir de nivel <risa> podría ser curioso. No, no, no, no, no es necesario, no es necesario. Y por cierto, ¿cuántos cuánto facas si puedo preguntar, cuántos vacas simultáneos puedes tener toda esa información? Eh... Pff. Sí, porque justo, justo nuestro siguiente invitado, Arturo, de Datos 101, nos va a hablar de backups, con lo cual tu ejemplo práctico me vendrá muy bien para hablar con él. ¿Cuántos Yo, nosotros, simultáneos? nosotros realmente eh, tenemos tres backups, o sea, al final sí que tenemos el, el propio backup dentro de, de una estructura de, de, nuestro, de nuestro proveedor, tenemos el backup que tenemos en oficina y aparte tengo otro backup que, que realizo de una manera un poco más manual en casa y se realizan en los más inmediatos cada hora y el de mi casa se realiza cada 24 horas entonces siempre tengo tres vacas para reponer de hecho hay, hay un hay un tuvimos un problema hace un par de años con cuando trabajamos con VH que se quemó todo todo el data center de, de Francia sí, fue, de, una, una desgracia que llevamos pues eh, tuvimos un problema muy guarde porque, encima, eh, me recuerdo que VH UH guardaba el backup en el, mismo, en el mismo data center, con lo cual, menos mal que no utilizamos su servicio y teníamos nuestro propio y conseguimos estar online de nuevo en una hora y media. Pero sí que fue, fue bastante caótico ese día, recuerdo, y creo que no se me va a olvidar nunca. Para ti, para pa medio Europa. Uh -huh. eh, siempre hablamos de. Tech, que es tecnología aplicada a la educación, Fintech, que es tecnología aplicada a las finanzas, pero no hablamos de uno de los mayores motores de la economía, por lo menos la española, que es el, el agro y el agrotech, que es tu especialidad. Entonces, ¿cómo ves y qué nos puedes compartir del sector del agrotech? Pues eh, realmente no se habla mucho porque yo creo que también está un poco en pañales. O sea, es un, es un sector que sí que es verdad que, que se llevan instalando sondas en campos desde hace mucho tiempo, pero no al nivel actual, o sea, no con, con, con el objetivo actual. Creo que es un sector en el que es muy necesario la educación de, uh, por parte de, de, las, de nuestras empresas a, al cliente final, incluso los técnicos de campo. Y tienen que entender que la tecnología es muy importante, sobre todo a la hora de optimizar gastos. Y lo más importante para nosotros es al, al ahorrar agua, al optimizar el uso de agua, que sí que es un bien muy preciado y que España está bastante, bastante al límite. Eh, lo que ocurre ahora mismo en, en el sector agrotec es que, eh, Vemos dos, dos tipos de, de empresas muy, muy diferenciadas que al final son las, las empresas que se dedican solamente al hardware, es decir, que se apoyan el hardware y allá te apañas tú con él, y las empresas que ofrecen software y servicio que se apoyan en las empresas de hardware. Y nosotros, eh, lo que hemos intentado desde el inicio, es estar un poco entre medias. Es decir, nosotros hemos desarrollado nuestro propio hardware, todo es in-house, todo el protocolo de comunicación, todo el sistema de, de, de instalación, todo es nuestro. Y, aparte, también le hemos dado un peso muy grande al software y al asesoramiento. O sea, para nosotros es súper, súper importante asesorar y mantener una relación eh, muy estrecha con nuestros clientes, que al final ya tío, son tanto los agricultores como los técnicos de campo. De esta forma, eh, conseguimos eh, eh, pues unos objetivos, eh, que nos marcamos que son bastante bastante estrictos y, y, y realmente no tenemos prácticamente eh, fuga de clientes, es decir, la renovación, nuestra tasa de renovación es de un 95%, o sea, que, que, que sí que creemos que en el asesoramiento está la clave. Pues desde mi, desde mi humilde punto de vista, entre los 10.000 equipos en varios continentes, entre llevar tecnología al mundo agro, personalmente te tienes el estilo ganado, que lo sepas. <risa> Muchas gracias, Emilio. Pues eh, que tengan muy buen verano y nos vemos Igualmente. en el live streaming. Eh, si ando lo estoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas tarde. gracias. Saludos, Gonzalo. A ver, vamos a pasar con Arturo, que ahí eh, ya me ha abierto la cámara, perfecto. Arturo Godoy, que es responsable del canal de datos eh, 101. Muy buenas Hola, Arturo. Emilio. Eh, ¿qué te ha parecido? Primero, ¿qué te ha parecido el anterior eh, ponente eh, y su planteamiento de, de backups? ¿Qué te ha parecido? Bien, es, in, es interesante. Nosotros siempre en cualquier planteamiento de, de backup eh, pensamos que es muy efectiva la regla 3.2.1, uh -huh, el hacer pues. por lo menos eh, tres backups del mismo dato en dos soportes diferentes y al menos uno que esté fuera de sitio. Entonces, es una regla muy a, muy a, tener, muy a tener en cuenta. Bueno, eh, muchas gracias porque no, no la conocía. Muchas gracias. Sí, y luego además también hablaba de los periodos de retención, que eh, evidentemente cuanto más tiempo guardes una, eh, una copia, pues más, más seguridad vas a tener, pero también eh, te va a computar más mayor consumo de, de almacenamiento. Así como mm. el número de copias que hagas al día. Dependiendo de, de los datos, ¿no? Luego estructuras los datos dependiendo que sean más o menos críticos, y, y puedes llegar a hacer más, más copias al día de, de estos datos críticos. Uh -huh. eh, me ha parecido eh, que el, en alguno de los algunos de los ataques más famosos que ha habido a grandes empresas españolas, me parecía un momento de momento de película un poco irreal cuando a través de megafonía, pues se decían, por favor, acá apague todo el mundo el equipo porque la estamos liando parda. Y claro, si te entra un ransomware, eh, entra adecuadamente en la intranet, te empieza a codificar todos los ordenadores. La verdad es que nadie dice que lo de desechufe usted no sea mala, mala solución, pero ¿cuál es el estado real ante un ciberataque por parte de, la, de las empresas españolas? Pues... Eh, la anécdota que contabas es, es totalmente cierta y es aplicable a empresas eh, de nivel enterprise o empresas más, más pymes, más de nivel SMB, que, que la gente cree que te vas a enterar cuando, cuando vayas a ser atacado. Y no, no es cierto. Pueden haber... Eh, pueden haber eh, se ha metido, introducido en tus, en tus sistemas, por una pieza de software, por distintas formas y pueden llevar dentro de la empresa eh, mucho tiempo. O sea, que esto no es no es, no es, es así. Y es cierto que te pueden decir apagar los ordenadores porque vamos a cortar todo, o sea, vamos a intentar eh, parar ¿no? el, el ataque. Entonces... En cuanto a la situación de las, de las empresas españolas, igual diferenciamos entre las empresas que son más top enterprise o las que son más de administración pública, telcos, o sea, las grandes, de verdad, que tienen grandes presupuestos y que luego además por cumplimientos y normativas han adquirido este tipo de, de tecnologías pues con tiempo suficiente y luego las y están más preparadas obviamente por motivos de presupuesto y luego las más SMB, las más pymes que son las más reacias también por motivo de presupuesto y también por desconocimiento ¿no? y aquí nos toca también un poco por la tarea de evangelizar y democratizar las, las soluciones para que las puedan adoptar pues todas las, todas las empresas. Uh -huh. ¿Y eh, cuál es el, me el coste medio de inversión en backups eh, hoy día? Vale, nosotros como Datos 101 somos un, un proveedor de soluciones de, de almacenamiento y backup. Eh, tenemos soluciones muy, muy económicas a partir de 5.95%. Euros al mes, somos capaces ya de dar una solución de protección de, de endpoint, de copia en nube, con un tera de almacenamiento. Y esto es escalable, son soluciones flexibles y escalables, y depende de, pues sobre todo del número de endpoints o del número de servidores, y luego ya dentro de los servidores, pues qué complejos sean esos entornos. ¿no? Si son entornos de virtualización muy complejos, con estructuras. De hiperconvergencia o son bases de datos, qué tipo de bases de datos sean, si son ficheros, puro duro, eh, si son copias de Office 365, dependiendo un poco del entorno, digamos que ese, esos presupuestos eh, varían, son variables. Me, me, me, ha parecido buen, me ha parecido buen precio para las soluciones de almacenamiento en nube habituales de Apple, de Google, me ha apare, parecido que era buen precio el que, que comentabas. Sí, nosotros tenemos una, o la, la propuesta nuestra está basada en una economía a, a escala. Nosotros debemos de tener ya eh, cerca de 8.000 clientes de nivel empresa. Nosotros trabajamos fundamentalmente en el entorno empresa, en pyme y, y, y empresa, digamos, estándar. Y tenemos muchos, eh, muchos clientes, entonces, bueno, podemos ofrecer soluciones, eh, digamos, tecnológicamente avanzadas con un soporte que también lo, lo comentaba el compañero anterior, que es algo diferenciador, ¿no? Dar un peso importante al soporte técnico para que tus partners y tus clientes se sientan confiables a la hora de, de trabajar con, contigo. Yo estaba muy contento con mi aplicación de sincronización de Google que me tomaba mi, mi ordenador Mac y lo llevaba todo al, al Google Drive, pero llegó el cambiarme al ordenador M1 del nuevo chipset de, de Apple y ha dicho Google, pues, que no funciona la aplicación de sincronización. Y entonces me llegó el último día, del de, día mundial del backup, y me dije, Emilio, que no tienes backup, por favor, por favor. Así que me hice un buen backup múltiple en varios sitios, varias nubes, y lo hice creo que medianamente bien. Pero... Eh, desde ese punto de vista, de, mira, eh, me he recordado que era el día del Mundial del Backup anual, eh, ¿cuál sería el consejo básico para el que nos escuche y, y todavía no se esté planteando soluciones más profesionales, pero eh, lo más básico para, para tener una, una protección de sus datos de, a nivel de backup adecuada? Consejo para empezar seguro. Eh, hacer un, un backup el, un, o instalar un sistema de backup que te permita hacer una copia en local y que te permita hacer una una copia en nube y una, una copia que aísle, que sea que tenga un formato de copia inicial y luego copias incrementales que vayan aisladas y aunque uh -huh. sufras un ataque ransomware puedas recuperar eh, cualquiera de las copias anteriores al, a, la, a la fecha en la cual haya sido, haya sido infectado. Sí también diferenciaría entre el sistema de almacenamiento compartición sincronización y el backup una cosa es esta herramienta que es es fantástica es muy buena a nivel colaborativo pues es muy eficiente y me permite trabajar entre distintas empresas o distintos departamentos de forma muy eficiente pero también de, de forma muy eficiente es capaz de trasladar el virus a tanto a tu PC como a la nube como a la PC, al PC o al dispositivo Android de otro eh, de otro uh -huh. compañero entonces digamos que el backup es la es el proceso de automatización de las copias de seguridad, en las cuales son copias que se van aislando y se van securizando. Entonces, pues, eh, yo creo que es la regla la regla primera que habría que aplicar. Pues, pues mira, para que, para que tengas confianza en que tenéis mucho futuro y, y, y una gran necesidad de tener que aportar al, al mercado, pequeña anécdota que te vas a llevar a las manos a la cabeza. Hace diez y poquitos años... Tuvimos un fecha tuvimos de seguridad, problema bastante complejo, perdimos datos. Vale, eh, fuimos al backup. No funcionaba. No funcionaba. Nadie había probado nunca que la copia de seguridad que se hacía en backup, eh, esa propia copia de seguridad funcionara adecuadamente cuando se restauraba. Y entonces, cuando fuimos a meterle mano al backup, pues la, re la restauración pues no funcionaba pues nadie la había probado Emilio has dado con un punto súper importante eh, que dentro de las buenas prácticas o de las necesarias prácticas es comprobar eh, la consistencia de los datos que se están copiando y como sí. dices tú hay gente que no comprueba esa consistencia y no sabes lo que realmente lo que lo que estás la información que estás salvaguardando es, es vital ese punto. Y cada X sí. tiempo hay que hacer no, cualquier herramienta, las, las herramientas de Backup de Datos 101 te permiten hacer restauraciones puntuales de restauración granular o restauraciones completas y sí verificar que estás copiando algo consistente y que vas a poder recuperar algo consistente. Es, es un punto muy muy interesante. Sí. Eh, muy, muy bochornoso por la parte que me toca, pero nos pasó, nos pasó. Desde sí. entonces te aseguro que lo intentamos hacer mejor. Claro, ya implementar esas, esas reglas, ¿no? esas, buenas, esas buenas prácticas. Sí, pues, pues Arturo, ha sido todo un placer hablar contigo acerca de Backup. Igualmente, de este verano. Emilio. Muchísimas y gracias. Y que nos veamos en la próxima actividad de director de tecnología. Cuenta con, con nosotros. Muchas gracias. Muchas saludos. gracias. Un saludo. Hasta a ver, a ver, vamos para abajo con Arturo y vamos a pasar con eh, Vicente Díaz, que vamos a hablar acerca de eh, protección de datos, entre otras temáticas. Muy buenas, Vicente. Hola, ¿qué tal, Emilio? Encantado ¿Qué? de volver a verte sin casco. Bien, bien. ¿Qué, ¿Qué te pareció la actividad? Muy bien, muy bien. Como ha dicho más de un compañero, creo que fue muy edificante. conocimos Nos conocimos eh, en, en diferentes situaciones, no solo laborales o o profesionales y fue muy interesante el poder compartir con, con muchos de nuestros de los compañeros pues eh, inquietudes, eh, proyectos, etcétera Muy muy interesante, la verdad que sí. Y, y hablando de lo de, de lo que tenemos nosotros pendiente, eh, ah. ¿crees cree que se está haciendo lo suficiente para proteger la información en, en las en la empresas y los comercios? Hombre, desde nuestro punto de vista, que además nos dedicamos a proteger los datos específicamente, además, en el canal telefónico, para call centers, sí, sí, sí. o negocios que, que de alguna manera hacen, eh, eh, cobran sus, eh, eh, o tienen ingresos a través del canal telefónico, entendemos, vas a entender enseguida la situación en que se encuentra el sector, con un ejemplo que además eh, he sufrido en mis carnes. Eh, en una web muy conocida, de un comercio muy importante que no voy a mencionar, eh, tuve un problema con, con un, eh, bueno, tenía que hacer un regalo, eh, fui a comprarlo, como todos hacemos en una web, pero a la, a la hora de pagar, tuve un problema con la tarjeta y me dije, bueno, pues es que tengo, es urgente, en este caso era un regalo, enviar ese, ese paquete eh, en fecha y llamé a un teléfono de 900 que tenía atención al cliente y cuando eh, la señora, el señor, en este caso, el agente, me atendió, me dijo: eh, No, no, sin ningún problema, no se preocupe que, que podemos hacer el, el, eh, la compra a través del teléfono. Digo: Ah, pues estupendo. Diga, dígame usted la referencia. La referencia, eh, y a la hora de pagar, evidentemente, pues me dice: Bueno, pues nada, te, me, deme los datos de su tarjeta. Y digo: ¿Cómo? Y digo: Dice, sí, sí, deme los datos de su tarjeta. No, no es, que, bueno, es que usted no tiene ningún sistema que me permita pagar sin que usted sepa los datos de mi tarjeta. Bueno, al final aquello derivó en que no hubo más remedio que darle los datos de tarjeta. Entonces le di todos los datos de tarjeta, incluido, por supuesto, el CVV, ¿no?, Al final. Uh -huh. sí. A mayor correo recochineo es que eh, mi banco, evidentemente, en aquel momento me mandó un SMS y entonces me dice, eh, por favor, ¿me da su el PIN que le ha dado el banco? Y digo, madre mía, y digo, bueno, si no hay más remedio, habrá que hacerlo. Esto te da idea de, de cómo está la situación en una gran empresa eh, como esta que estoy comentando, eh, pero es, se produce habitualmente y, y además en una situación como la que estamos viviendo hoy día, que es que la gente estará teletrabajando en su casa, probablemente incluso compartiendo piso, eh, sin seguridad, como decía mucho nuestro compañero Ángel, ¿no? hace, hace un rato, eh, con el wifi hackeado, eh, o compartido, o sea que fíjate que va a ser el problema ahora mismo con un mercado que está aproximadamente en unos 60 millones de operaciones de este tipo eh, al mes. O sea, en España, solo en España. O sea, fíjate cómo está la cosa. Muy mal. Preguntita, <risa> eh, ¿llamaste al banco para cambiar tu tarjeta? <risa> no, no, la verdad es que no lo cambié, no pasó nada, por suerte, pero... <risa> Pero sí, la verdad que te lo planteas. Te lo planteas. Vale, vale. Te, te lo tenías que haber planteado, haberle pedido un recambio de tarjeta al banco. Yo te aviso. Sí, sí, sí. No, pero eso ya te digo que ocurre muy a menudo. Y además no solamente en este sector del e-commerce, sino en temas de seguros, si vas a contratar un seguro sí, o sí. vas a cualquier contrato, cualquier cosa. No, que y, que de hecho, y de hecho uno, de una forma más o menos consciente, reconozco que también lo he hecho. Y, sí, todo y, y se entiende que tiene que haber... Eh, que no, que no tiene que haber una seguridad pero, pero por lo menos que haya suerte que a mí no me toque <risa> sí, a ver, sí. hay, te, hay tecnologías que permite recoger sí. los datos de forma segura o sea la hay eh, y de forma confidencial, ¿por qué crees que no se está utilizando en el mercado? Hombre, en mi opinión, en mi opinión es, son dos cosas, ¿eh? la un poco la falta de conocimiento que también lo ha, lo ha comentado Ángeles, el propio cliente no tiene la formación suficiente ¿no? entonces es, es vulnerable como siempre, ¿no? El cliente final, al final, acaba siendo el usuario vulnerable. Y luego la concienciación sobre la seguridad y la protección de este tipo de datos, ¿no? Al final, está hay, hay tres elementos en la cadena. Está el banco, que te da el TPV, que es el elemento que te permite cobrar con tarjeta en tu negocio, ya sea un restaurante o sea lo que sea. Un comercio, el propio comercio, que, que tampoco es... Eh, que se le dice, bueno, eh, no va a pasar nada. Si al fin y al cabo estamos hablando por teléfono, ¿qué va a pasar, no? Y al cliente, pues se le dice eso también. Dice: dice ah, No se preocupe, si usted no... si es lo que me decía a mí a la gente, dice: No, si no va a pasar nada, ¿qué va a pasar? No? ¿Qué va a pasar? Si esto no es Internet. Y claro, <risa> lo que yo opino en esto es: ¿cómo que no es Internet? No somos conscientes hoy día, además, de que la, la voz hoy día va por Internet. Es sí, que sí. Es, no, no, es... las llamadas telefónicas ya no existen hilos, ya, ya no es VoIP y ese es el gran problema, otro educativo, por así decirlo, que tenemos los propios usuarios, ¿no? Que llevan todas al teléfono y dicen, no, no, si no pasa nada, aquí no me está escuchando nadie. Pero el problema, hoy día además, es que se está produciendo una cantidad de ingente, de ataques a sistemas de voz IP. Que, que precisamente... Que se, que, se lo diga, el... que se lo digan a lo del Pegasus, que, que no se escucha lo móviles. Bueno, miles. eso es una más, ¿no? Aquí el problema que tenemos, ¿cuál podría ser la solución? Pues la solución pasa, como decimos, por formación y por entendimiento y sobre todo por implicación de los bancos. Desde el primer momento un banco, es que esto es muy gracioso, llegas al banco, tú le pides un TPV y entonces él te dice, a ver, eh, tú... Eh, me, ¿me firmas este papelito? y dice, ¿este papelito qué es? No, es un SAC ¿no? es un se, auto, tú auto dices que vas a ser que eres seguro entonces tú le dices al banco, no, no, si todo esto es seguro toma el papel y el, y el banco dice, ah vale, ya sé que yo no voy a tener la culpa, toma TPV y tú cobras, vale, y el comercio sale perfectamente que hay herramientas para hacerlo, pero no no las utiliza. Y luego el cliente, como digo, es también una, un elemento clave. ¿no? Si al final el cliente no es consciente de que no debe dar los datos de tarjeta, pues nunca seramos, seremos capaces de alguna manera de, de, de, de, de controlar este, este campo, ¿no? este mercado, perdón que al final es, ya digo, millones de transacciones, tú te ves indefenso, tú quieres un servicio y te obligan, te obligan sí. a darle los datos de tarjeta, porque si no, no vas a tener el servicio. dice no, no, es que además todo dicen. Simplemente, no, no, no, si no me dio a usted la tarjeta, pues no se preocupe, que no le voy a vender esto. Pero yo por ser optimista eh, espero que, que algo están cambiando las cosas porque eh, cada vez sí. veo a más gente, al menos veo más publicidad de sí, VPNs, sí. que sí, no sí. creo que sea en absoluto, ni de largo, ni de lejos, claro. ni mucho menos, una solución para casi nada. No, no, para nada. Y menos en este, en este mundillo del teléfono. no que al final y, menos, que... el, y menos que las VPN, la mitad de ellas se gana el dinero de vender los datos de sus usuarios. <risa> también es cierto. Cuando claro. no hay VPN es que están reconectadas directamente con algunos servicios de inteligencia de algunos países. Que también <risa> Luego para amenazar a alguien, ¿no? <risa> sí, sí, no, es, ocurre, ocurre. Y, sí, sí, y entonces... Sí pero yo creo que la gente tiene más interés en proteger un poco su privacidad. Por lo menos, sí. intenta ser optimista respecto. Sí, como digo, el comercio, o sea, hoy día sabes que, hoy si no lo has tenido, hay, hay multitud de sistemas que te permiten, hablando por teléfono con tu cliente, cobrar, es decir, tú puedes mandarle un, incluso un link para que, para que pague, le puedes, como en nuestro caso, transferir a un sistema automático que está... Lo más importante de esto es asegurar la la seguridad, ¿no? Es decir, que, que la llamada no esté, no se pueda hackear, que nadie pueda acceder a tu, a la grabación de esa llamada. Bueno, un, un, una serie de, de elementos que, que, que debe de cualquier comercio, en este caso. Igual que todo el mundo se fija en el candadito de la web cuando quiere pagar y dice, ah, ¿esto es seguro, pues al menos por teléfono podría dudar. Es decir, ¿este señor es de confianza? y <ríe> que me está pidiendo los datos? Por lo menos, ¿no? Y ahí pues... estamos nosotros, pues, Vicente, muchísimas gracias por aceptar la invitación a oh, participar en este live. sobre todo, y ya, ya la latina. Y, y espero que nos veamos en un, en un próximo La Latina. Seguro, ¿vale? seguro. Muy bien, muchas pues, gracias. Buen verano, Vicente. Saludos. Igualmente. A ver, vamos a pasar de hablar con Vicente, vamos a hablar con Luis, eh, con, eh, Luis Eduardo, eh, que vamos a hablar acerca de un te una temática muy interesante que es inteligencia artificial. Muy buenas tardes. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El tuyo es una temática siempre muy interesante y muy apasionante y que justo está en los medios de comunicación durante toda esta semana. Sí, eh, efectivamente. ¿tú, ¿Te crees que la nueva IA de Google es sensible? ¿Qué, perdón? También? ¿Perdón? Eh, ¿Puedes repetir? No, la, la nueva IA, a ver, a ver, la noticia, la noticia ha sido eh, una IA eh, uh -huh. de Google que un, un técnico que trabajaba con ella asegura que es sencillo. O sea, muy a, lo, a modo... A ver, que, a que ver eh, aquí, aquí entran en juego muchas cosas. La inteligencia artificial la podemos dividir como en tres categorías. no Vamos a hablar de inteligencia artificial estrecha, luego la inteligencia, uh -huh. inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial. Nosotros, para que te hagas una idea, eh, hoy en día la inteligencia artificial no tiene más inteligencia que el de una cucaracha. En palabras, o sea, es casi literal, ¿no? Al final, es una inteligencia artificial muy estrecha. El tema de los sentimientos, el tema de sentir o no sentir, bueno, es un tema un poco complicado de medir. Ni siquiera, yo diría que los, los neurólogos más expertos saben definir cómo funcionan exactamente las emociones en cada persona. Es muy difícil de medir. Entonces, lo que comentó este ingeniero en, en Google de que, bueno, pues que la inteligencia artificial podía sentir y demás, eh, bueno, pues es un tema muy complicado. Eh, que es posible que logremos descifrar el comportamiento del cerebro humano de aquí a X años, es posible, pero hoy en día no se puede asegurar nada así desde mi punto de vista, porque... Al final, eh, ni siquiera, como digo, los, los neurocientíficos pueden asegurar cómo funcionan los sentimientos. Entonces, una máquina, al final son unos y ceros de, de forma muy, muy sencilla. Y emular algo así, unos sentimientos que es algo muy complicado incluso para entenderlos nosotros, bueno, pues creo que se queda un poco largo, ¿no? un poco lejos de, de lo que es la inteligencia artificial estrecha en la que estamos hoy en día. Pues sí, creo que estamos los dos en, en el mismo punto, creo que queda todavía bastante lejos. Y yendo mucho más cercano a tu área de expertise habitual, eh, ¿cómo está evolucionando el mercado hipotecario a nivel tecnológico, donde entiendo precisamente que la IA, entre otras tecnologías, tiene que tener un papel fundamental hoy día? Sí, a ver, los bancos son considerados un poco los dinosaurios tecnológicos. Eh, al final trabajan con muchos muchos datos, una información eh, muy grande, muy importante y van con pies de plomo sobre el tema tecnológico. Entonces, uh -huh. el tema hipotecario eh, ha ido evolucionando poco a poco, sobre todo el tema más, el tema hipotecario está evolucionando, vamos a decirlo así, el tema bancario ha evolucionado, está evolucionando ya a grandes pasos porque, bueno, pues tenemos bancas digitales, se han dado cuenta de que hay un nicho de mercado muy importante a nivel digital y han empezado a trabajar sobre el tema de la seguridad, que ya han hablado compañeros anteriores, de trabajar, no trabajar con tecnologías hiperpunteras, pero sí tecnologías seguras, ¿no? Entonces, van poquito a poco, han implementado ya la banca digital, ya podemos abrirnos nuestras cuentas en, en países incluso extranjeros o desde otras ciudades. Yo tengo, tenía una cuenta en una, en un banco, la sucursal era de Murce, yo vivo en Madrid y no necesitaba ir a la sucursal, ¿vale? Todo eso ha ido evolucionando. Pero el tema hipotecario es el, el talón de Aquiles hoy en día. Eh, todavía hay que ir, en muchos casos a las oficinas con un taco de papeles enorme oficina a oficina pedir días de vacaciones para poder moverte a las oficinas o horas extra, o sea horas de vacaciones para, para irte a las oficinas a llevar tus papeles a ver las hipotecas y demás y como como bien has dicho la inteligencia artificial es un boom vale eh, los bancos trabajan con infinidad de datos eh, tienen toda nuestra información eh, bancaria, eh, movimientos de tarjeta de crédito, etcétera, etcétera eh, y todo eso pues está sirviendo para generar una serie de modelos que permiten eh, identificar eh, bueno pues cada producto hipotecario eh, es la afinidad entre el producto hipotecario ¿no? y, la, y la persona el cliente eh, y en medio de todo esto no ha surgido lo que se, se le llama o se le ha empezado a llamar hipotec que son los intermediarios hipotecarios ¿no? y, y estos son los que principalmente están sirviendo como palanca. Esto sí que está metiéndonos un poco en cuello botella porque los bancos están trabajando en, en digitalizarse en ese aspecto y las startups ya están digitalizadas. ¿no? Entonces, al final están trabajando como a marchas forzadas para dar acogida a estas hipotec, que no son más que empresas que cogen clientes, captan clientes, analizan cada uno de los perfiles de estos clientes, pues mediante distintas técnicas, entre ellas la más importante es la inteligencia artificial, por todos los datos que, que, que afectan a la concesión o no de una hipoteca y eh, al final aplican a distintos bancos y distintos productos. ¿No? Al final, una cosa muy importante dentro del mundo hipotecario y que no nos damos cuenta o simplemente es que no tenemos cultura, es que un mismo producto hoy te puede valer, pero mañana el mismo producto puede no valerte. Por mil cosas. Eh, hoy, hoy en día estamos viviendo, desafortunadamente, el inicio de una crisis. Espero, espero que dure poco que, o que mm -hmm. se radique mañana. Pero los tipos de interés están subiendo. Entonces, un producto que hoy tenía un 0,9% de interés, mañana tiene un 1,1% y ya no te vale. Y esto, la inteligencia artificial, va a servir para identificar un poco la tendencia del mercado, para, para digamos, ver cuál es tu situación actual, cuál es tu perfil, cuál es el producto al que puedes optar y a lo largo del tiempo a qué productos vas a poder optar en función de parámetros macroeconómicos eh, y tendencias. Entonces es un punto muy importante en el que los bancos todavía no están entrando y ahí ya han entrado en empresas como, pues, como por ejemplo Hipo, que es donde trabajo. ¿Y en cuántos años crees que va a haber una explosión en el sector? Bueno. Eh, yo creo que ya están entrando muchas empresas en el, en el mercado y ya nos estamos dando colazos ¿no? eh, con otras empresas. Yo creo que, no creo que tarde más de un par de años en haber ya un, una gran cantidad de, de empresas como puede haber inmobiliarias o agencias de viaje a ese nivel. ¿vale? Yo creo que en un par de años vamos a estar en, en un debate de quién se queda con, un poco con el mercado, ¿no? por así decirlo. Vamos a estar repartiéndonos el pastel entre muchos, en realidad. El año que viene va a ser puntero, van a empezar a entrar cada vez más y yo creo que en dos años va a ser un boom y va a haber como una especie, entre comillas, de techo uh -huh. a partir de dos años, sí. Pues muchísimas gracias, Luis, por eh, aceptar la invitación a compartir tus conocimientos sobre inteligencia artificial y, y esto avanza, pero rápidamente, de verdad. Eh, espero sí. que cuando nos veamos después de verano eh, me cuentes qué tal está el sector de la IA en en finanzas hipotecaria, que seguro que puede haber habido una revolución. Muy probablemente. y De hecho, con todo el tema del cloud y la evolución del cloud, cada vez más computación y redes más avanzadas, eh, esto es exponencial. Así es que espero verte muy prontito y volver a compartir mis experiencias contigo. Pues muchas gracias y muy buen verano. Igualmente. Hasta luego. Saludos. Y vamos a pasar a hablar con Luis Miguel Merino, eh, director de Sistema de Europa Press. Eh, a ver, te tengo por aquí. Muy buenas. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Qué tal la actividad entre directores de tecnología? Pues la verdad es que fue muy interesante, muy interesante porque fue un ambiente muy distendido, una actividad lúdica fuera de la oficina, eso da lugar a conversaciones más distendidas. Pero para, eso no quita que, fuera, que no fuera serio, porque la verdad es que hablamos de muchos temas muy centrados sobre todo en la seguridad, ciberseguridad, backup, como se ha hablado ahora mismo. Y fue muy interesante. La verdad es que merece la pena asistir a ese uh -huh. tipo de eventos. Y quería que habláramos acerca de SD-WAN. Eh, ¿Por qué habéis implantado vosotros concretamente una red de este tipo? Bueno, la, la, la red que teníamos era una red tradicional. Una red tradicional en la que las, las distintas oficinas se conectan a la oficina central con líneas gestionadas por un operador, líneas MPLS, con una calidad de servicio muy alta y, por tanto, con un precio un poco elevado. ¿no? Eh, lo que veíamos es que la mayor parte del tráfico que va por esas líneas que son más caras era de navegación. Y ese tráfico de navegación no tiene ningún requisito técnico de, de de, ni de latencia, ni de calidad de servicio nada, ¿no? uh -huh. Entonces, estábamos viendo que teníamos que poner cada vez líneas más grandes y más caras para ese tráfico de navegación que es muy normal. Y pensamos que una, una opción muy válida era poner salidas a internet locales en cada oficina. Esto, pues, no se puede hacer sin, sin una seguridad. Entonces, eh, las fabricantes, ya desde hace 5 o 6 años que se viene hablando de un poco de, de esta solución, están incluyendo en los firewalls, eh, perimetrales, pues modelos pequeños que se pueden adaptar a oficinas con poco personal y, y que permiten conectar a la, a la oficina central pues, por líneas de, de internet que no requieren líneas de un operador especial. ¿no? Esto pues, eh, optimiza mucho el, el gasto en, en comunicaciones porque ya no es necesario tener en la oficina central una línea muy grande, MPLS, para dar servicio a las oficinas. Digamos que el tráfico se reparte entre todas y es, es mucho es una solución más óptima desde el punto de vista del coste. Uh -huh. Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Y qué, qué ventaja ofrece desde el punto de vista de la seguridad? Bueno, pues como he dicho antes, al sustituir routers, que es lo que te pone un operador cuando te gestiona una red, por fireworks, eh, es posible segmentar las, las redes de las oficinas locales. Eh, estos firewalls además son de nueva generación, incorporan sistemas de detección de intrusiones, de antivirus, y permiten cementar muy bien la red y ajustar muy bien unas reglas muy adecuadas al tráfico de cada oficina, porque no todas son iguales, y bueno, pues eso ahí aísla, aísla los equipos, las oficinas, las redes, unas de otras, y, y digamos que aumentan la resistencia ante un ataque interno que, de tipo ransomware, por ejemplo. En un ataque de tipo ransomware, eh, eh, si están bien definidas las reglas de, de, de los firewalls, si hay un incidente de seguridad en una oficina, eso no debería llegar a las demás porque el tráfico que, que, que genera el ataque se corta a nivel de, de la oficina. Es una ventaja muy importante. ¿Y recomendarías que se utilizaran este tipo de redes más habitualmente? Yo creo que sí. Es una tendencia, es una tendencia ahora mismo muy importante. Eh, yo creo que todo el que tiene que renovar contratos de redes privadas eh, valora la, la opción. Es verdad que nosotros hemos optado por una solución en la que gestionamos nosotros esa propia red y quizá no sea una opción que deba todo el mundo valorar. Eh, los, los proveedores de comunicaciones, todos, están ofreciendo ya sí, esta solución gestionada y puede ser una opción muy interesante. Yo creo que todos los operadores están, están en este camino y es el futuro de las redes privadas entre empresas. Mm -hmm. Pues Luis Miguel, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con este tipo de, de redes y desearte muy buen verano. Igualmente, Mire, muchas gracias. Nos vemos después de verano. Saludos. A ver, a ver, vamos a pasar a hablar sobre phishing con Mauro de SmartFence. A ver, Mauro, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Eh, el pala palabrejo, el del phishing, que, que lleva entre nosotros una década y cuánto, cuántos quebraderos de cabeza le ha dado a más de uno y más de una, ¿verdad? Uf, bueno, ni, ni, que, ni que digas, y que, y que parecería que, que no se va, y que no se va, y que no se extingue, y que sigue creciendo, ¿no? Y que mm. es el origen de muchos otros tipos de, otro tipo de ataques también. Mm. Y sí, porque, al fin y al cabo, entiendo que el usuario ha mejorado, pero los ciberdelincuentes también hacen un phishing cada vez más eh, sofisticado. Eh, sí, eh, sí. En, en cierta manera, yo creo que también ha crecido mucho el volumen. No es que necesariamente, eh, eh, a lo mejor la cantidad de gente que está realizando los ataques... Eh, haya quedado igual, pero que se ha vuelto más sofisticada. Sí hay gente que obviamente tiene ataques más sofisticados, pero yo creo que hay mucha gente que lucra. Antes era el hacker platónico, ahora ya te, encontramos al ciberdelincuente que encuentra en el, fichi, en el phishing una forma de vida. Y es más, uh -huh. en, en distintas escalas. tal el que produce la herramienta a lo mejor para, para hacer el phishing, el que ejecuta para capturar el dato de alguna persona y luego el que mal usa ese dato para producir un fraude. Es como que ya le da de comer a mucha gente. Y creo que eh, todavía no hay la suficiente eh, concienciación a nivel de usuario, de empresas. ¿Qué recomendaciones y consejos darías desde Marfens? Bueno, eh, yo creo que es la concienciación sobre la concienciación lo que falta, fíjate. Uh -huh. eh, lo que nosotros vemos en España, nosotros tenemos clientes en toda Latinoamérica, en distintos lugares de Europa, y lo que notamos aquí en España... Es que el responsable de tecnología y el responsable de seguridad de la información es, es como que está convencido a medias, toma esto como si fuera formación Cuando en realidad no es con, formación, es concienciación Entonces es como que lo encara como un proyecto de una duración limitada y, O lo hace un año y luego el año que viene dice ya está ya está, el usuario ya está concienciado, pero en realidad esto es algo constante y que tiene que mantenerse el tiempo. Entonces, la primera recomendación es que esto es un, es un programa que una vez que se establece, tiene que mantenerse. De la misma forma que uno no puede pensar una organización sin antivirus, sin firewalls y demás, no puede dejar de pensar en, en un programa de concienciación permanente que mantenga a los hábitos de los usuarios siempre ahí eh, muy atento al usuario ante este tipo de amenazas. ¿Y qué es exactamente SmartFence y, y, y cómo distinguís eh, como valor diferencial dentro del mercado? Bueno, SmartFence es una, una plataforma de software como servicio eh, de concienciación que genera hábitos seguros en los usuarios eh, finales de las, de las organizaciones. Tiene una parte de simulación de phishing y ransomware como para poder medir el, el comportamiento del usuario, pero también tiene otros otros componentes como píldoras formativas, vídeos, videojuegos, porque, bueno, hay que llegarle al usuario y producir ese engagement, ese compromiso desde distintos puntos, desde distintos ángulos. A veces un responsable de seguridad de información cree que todos piensan como él, pero... En general la población es muy heterogénea, tanto en edad, forma de pensar, forma de absorber el hábito, entonces, sí. bueno, es llegar con eso. Y, y los diferenciamos principalmente porque fue una plataforma eh, pensada reaccionariamente eh, ante lo que eran las soluciones anglosajonas que a lo mejor en cantidad de contenido, tienen mucho, pero es eso, con un subtítulo, pero pensando en, en, en, en otra forma de pensar, actuar y sentir que no, que no nos representa a nosotros, eh, ni aquí en España, ni en Italia, ni en Portugal, ni en toda Latinoamérica, hablando de por qué hay que hacer, eh, perdón, eh, qué hay que hacer y cómo, y nosotros necesitamos que nos expliquen el por qué y, y mantener... Eh, entregar valor, entregar valor principalmente. Que, que el usuario sienta, no es que le estamos queriendo decir de que tiene que cumplir con las reglas de la organización, sino que verdaderamente eh, estamos preocupados por ellos y que lo podemos ayudar. El usuario, al usuario final de las organizaciones le interesa, es una persona que le interesa la, la ciberseguridad en su ámbito personal, en el ámbito de la organización. Pero muchas veces no sabe bien qué es lo correcto, qué es lo incorrecto o qué es lo que le conviene hacer y qué es lo que no le conviene hacer. Si nosotros les damos eso, ellos se tranquilizan, salen de un bloqueo y producen eh, y generan hábitos seguros por ellos mismos porque saben que una vez asimilado lo van a, lo van a aplicar en muchos ámbitos de su, de su vida, no solamente en el ámbito de la organización. Y como software de seguridad a service, eh, entiendo que la, que la facilidad de uso e instalación tiene que ser un, un mantra de la empresa, entiendo Claro, claro, sí. Nosotros, de hecho, cuando, cuando, cuando nacemos eh, tuvimos que tomar esa decisión, si era on-premise, si era software como servicio. Fue una decisión difícil en su momento y apostamos 100% por el software como servicio. Y tenía que ser así, porque verdaderamente si nosotros queremos simular phishing, te, tiene que venir desde afuera de la organización y tiene que sí. ser tal cual como un real. tengan ten en cuenta que nosotros en realidad... Eh, cuando se hace una simulación de phishing, es real, es, es, es tal cual. La única diferencia es que nosotros no capturamos la credencial del usuario, pero el usuario bajo ningún en ningún momento él es consciente previamente hacerle esa simulación de que nosotros vamos a simular eh, contra él. Se utilizan exactamente los mismos mecanismos que usan los ciberdelincuentes para poder verdaderamente estar simulando eh, un phishing eh, real. Por eso tiene que ser en un modo software como servicio. Y después, sí. bueno. Eh, sí, verdaderamente eso facilita muchísimo el que sea software como servicio a la hora de la implantación. Uh -huh. Pues muchísimas gracias por, por participar en este en este directo. ¿Alguna forma que recomiendes de contactar con vosotros? Bien, bien, siempre, bueno, por cualquier duda o consulta a info, eh, o ventas.smartfence.com eh, pero más que todo les recomiendo que nos sigan en, en redes sociales porque verdaderamente ahí van a ver un poco todo el movimiento que tenemos dentro de la empresa, en los eventos en los, en los cuales estamos participando y las novedades que van saliendo del producto constantemente y otras cositas nuevas. Tenemos muchos, es una empresa con mucho crecimiento, así que estamos incorporando mucha gente verdaderamente. Entonces, el, los invitamos más que todo a que nos sigan principalmente en LinkedIn y, y en Twitter. Pues Mauro, muchísimas gracias y, y te agradezco que hayas participado en este, en este directo. Igualmente para ti. Muchas gracias Mauro. Yo Hasta, Hasta luego. Bien. Y vamos a pasar a hablar acerca de cadena de suministros con Samuel Fuentes. A ver, a ver... Buenas, Samuel. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer. Eh, ¿Qué tal qué tal la actividad de directores de tecnología? Muy bien, la verdad. Fue, fue un placer. un placer, como siempre, reencontrarse y un placer conocer gente nueva y poder, poder ir comentando temas de actualidad. Vale. Pues, y tan actualidad, porque tenemos un par de temas para tocar, como el impacto de la inflación y la subida de tipo en las startups, ¿cómo afecta? Pues uno de los grandes temas que, que salió, porque como todos ya estamos viendo, pues está cambiando el, el, el entorno macroeconómico, estamos viendo cosas totalmente diferentes en los mercados, eh, está afectando ya muchísimo a todo lo que es financiación. Entonces, al subir la inflación pues lo que sucede es que deja de haber, por así decirlo, dinero tan barato para, para un montón de proyectos, con lo cual toda la, todo el, todos los perfiles inversores empiezan a tener muchísimo más miedo. Entonces, ¿qué pasa? Les pasa a las startups, eh, quizá a las que más, o a cualquier tipo de empresa que no tenga una capacidad de generación de caja propia y que no existe financiación externa. Entonces, eh, el perfil de riesgo del inversor cambia, empiezan constantemente a tener a tener más miedo, entonces el acceso a capital es muchísimo más complicado. ¿En qué se traduce esto en el día a día de una startup? En sí. que todos queremos llegar a ser rentables antes. Entonces, rentabilidad es una gran palabra que está eh, constantemente en, en boca de todos. ¿Y eso qué implica? Pues como estamos viendo por internet, en muchas startups está implicando despidos, pero también implica pues, cancelación de proyectos, eh, foco sí, es una de las partes positivas de estos cambios, tiene bastantes negativas, pero esto es una positiva. Y ahí estuvimos en la conversación, pues muchos de nosotros discutiendo un poco cómo a cada cual, dependiendo del panorama y la situación de cada una de las empresas, le, le afectaba todo este nuevo entorno macroeconómico. Y, y cambiando, de, cambiando de rubro, eh, las dificultades en China porque cada vez que hay un pequeño brote o gran brote según como lo veamos eh, están cerrando Shanghái eh, a partir de ahí parecía que hasta hace muy poco parecía que otra vez la cadena de suministro se iba a restablecer pero otra vez Shanghái cerrá una y otra vez a eso le sumamos que en, en cierta parte en cierto mar cercano eh, hay un conflicto, mejor no lo digamos muy alto, porque me pueden chapar el directo, nunca se sabe. Pero claro, eh, el conflicto que tenemos armado en Europa y más reciente, pues destroza también cadenas de suministro, a, tanto a través del mar, complica mucho las de, las de tren, porque eh, para entrar en Europa el ancho es diferente, con lo cual complicamos mucho ese grano que es tan necesario, tanto ruso como ucraniano, ese grano no llega, entonces... ¿Cómo nos encontramos el impacto y dificultades de toda esta rotura de cadena de suministro en nuestra situación de día a día? Pues eso es una cosa que, que todos los que estábamos en el ámbito logístico estuvimos comentando, porque básicamente introduce unos factores de, de falta, o sea, quita preestabilidad a todo. Entonces es muy complicado calcular nada. Eh, sobre todo a nivel presupuestario. Si tú intentas eh, ahora mismo, si tú intentas hace cinco años calcular cuál va a ser tu gasto en transporte y logística de los próximos cinco años, pues lo calculas más o menos. Ahora mismo entre la inflación que comentábamos antes, los cambios en el coste del gasoil. El hecho de que el, el, la cadena de suministro por mar es, eh, ahora mismo es un nuevo mundo. Los costes están subiendo, bajando, cambiando. Aquí en España también hemos visto el impacto directo pues con las huelgas que hubo. Entonces, eh, falta de mercancías, falta de algunos, eh, de algunos materiales, cambios en los tiempos, entonces está cambiando todo. Y sobre todo lo que vemos son patrones de impredictabilidad constantes. Ahora mismo nosotros eh, desde OnTrack desde preguntamos a nuestros clientes, oye, ¿me puedes dar una estimación de qué vas a necesitar los próximos tres meses? Y los clientes dicen, no sabemos. No sabemos porque depende de, depende de, que depende de, que depende de... Entonces lo que están metiendo es eh, una gran falta, por un lado un mayor coste y por otro lado una eh, mayor dificultad de planificación. Entonces, eh, pues eso, son cosas que ya se empiezan a notar a veces en el día a día del consumidor, pero todavía muchísimo menos, eh, en gran parte por, por el buen trabajo que están haciendo muchísimas empresas dentro del supply chain para intentar que no afecte al consumidor final demasiado todas las grandes dificultades. Eh, cuando, eh, a ver, eh, había problemas de camioneros en, en Inglaterra, pero construir y entrenar a una persona para que sea camionero mínimo son seis meses, pero seis meses se puede solucionar. Construir un barco ya empezamos a hablar de cosas más complicadas. Construir un barco tres años, eh, entrenar a, a los marineros de dos años no baja. O sea, que no es decir... Claro, porque luego pasa cosas como la que pasaron en el Mar Rojo, que nos quedamos en el canal de Suez en Callao Un mes. Porque voy, por, por falta de práctica de trabajar en ese difícil, muy difícil canal. Eh, ¿Tú crees que, el, que, el, que la, el mercado, eso de que el mercado se regula solo, yo no me lo termino de creer, pero es posible? ¿Tú crees que, que las cosas llegarán en algún momento a cierta normalidad? Es una, yo, yo, yo soy optimista, entonces yo quiero creer que sí. Pero a día de hoy cuesta ver el camino. Cuesta ver el camino por porque el mundo ha cambiado, ha cambiado mucho, entonces requiere que muchas cosas se calmen y vuelvan a las aguas, y esa es una de las grandes preguntas. ¿Van a volver a las aguas? Yo creo que en algún momento volverá al cauce, volverán las aguas al cauce, pero no necesariamente a lo que estábamos acostumbrados hace dos o tres años, o sea, en la época pre-Covid. El, el mundo está cambiando y cada día más, y creo que ya también muchas empresas se han dado cuenta y están haciendo, ajustando, eh, a nivel cadena de suministro, pero también a, a, otros, a otros niveles, los países también. Ahora vemos, por ejemplo, también en España, ¿no?, partes positivas, mucha más inversión. Eh, oye, en industria, mucho más acertar industrias clave y tenerlas, pues, en la Unión Europea, la relación entre Europa, Unión Europea y Estados Unidos, post-Trump. Eh, ha cambiado la relación entre Europa y eh, Rusia, en algún momento post-Putin, eh, también va a ser diferente. Y, por supuesto, la relación con China, pues, está también constantemente en... en, en en cambio, entonces el mundo, yo creo que se estabilizará, no debería de estar tan inestable como ahora, pero no va a pasar en los próximos meses y no volverá, yo creo, a lo que a lo que conocíamos. En qué se va uh -huh. a estabilizar es una da para un gran debate. Sí, sí, pues Samuel, estoy muy, muy de acuerdo con, con tu opinión. Desgraciadamente, estoy muy de acuerdo. No te puedo polemizar porque es que creo que tienes eh, tiene una visión también muy cercana a la, a la cadena de logística y el supply chain que, que al fin y al cabo nadie como mejor tú para, para explicar la, la situación. Y espero que cuando nos veamos después de verano, que espero que aceptes la invitación a próximas actividades, espero que me puedas comentar cosas un poco más positivas. A ver si vamos arreglando el mundo, Emilio, poco a poco. A ver si, si lo conseguimos. <risa> pues Samuel, muchas gracias por participar y ten muy buen verano. Un placer y saludos a los que nos están viendo. Gracias, Samuel. Saludos. Y vamos a pasar a hablar de riesgos en ciberseguridad con Rubén Vicuña, de Witsecure. A ver, a ver, a ver. Aquí te tengo. Hola, Rubén. Hola, ¿cómo estás? Un placer y encantado de desvirtualizarnos. Un placer y... mío. Pues, muchísimas gracias por aceptar eh, la invitación a participar en, en este directo. Pero primero, eh, ¿qué es y qué hacéis en, en WITSECURE? Bueno, como ustedes se van han enterado, WITSECURE eh, es una nueva marca que ha sido lanzada al mercado más o menos en marzo. Eh, WITSECURE nace de F-Secure y F-Secure es muy conocida, es una empresa de ciberseguridad que fue, nació en Finlandia y tiene presencia en el mercado ya por más de 34 años. La parte de negocios corporativos de FSEcure es la que se ha separado y, y se vuelve WitSecure, es la parte de B2B. Eh, si hablamos un poco de la empresa, lo que la empresa hace, eh, Risto Silasma, que es el fundador de, de FSEcure, y hoy es el chairman de WitSecure, él dijo que en los años 90, cuando fundó FSEcure en Finlandia, cuando él decidió fundar, tenía muchos sueños él pensaba cómo la empresa cambiaría el mundo para mejor o cómo la gente en todos lados del mundo resolvería sus problemas con esa tecnología que ellos estaban desarrollando y qué tipo de cultura eh, empresarial crearía y qué tipo de grandes personas eh, esta cultura que ellos estaban creando podría atraer. Pero en el foco principal de, de Risto y de sus eh, cofundadores estaba siempre crear una cultura que hiciera que la gente de grandes talentos se pudiese sentir en casa en FSecure y encontrar un propósito común que los mantuviera juntos y seguir juntos eh, a medida que el mercado digital ha crecido FSecure también creció eh, se aseguró de que protegía este este mundo digital que estaban haciendo en aquella época y sobre todo para que la sociedad confiase en este mundo digital y, y la embarcase entonces contrataron miles de, de sí no por sí sí por favor Ah, sí, entonces decía que contrataron miles de expertos en todas partes del mundo y muchos de esos expertos aún trabajan en la empresa. Eh, hay personas como, por ejemplo, Andrea Barizani, Laura Cáncala, eh, muy conocido, este, Miko en las presentaciones en TED, si ustedes lo han visto. Distin Villarazco es una chica que eh, originalmente es de Filipinas y ahora es la CTO. Y mucha gente que, que eh, está en la empresa por más de 30 años. Eh, FSCUR desarrolló productos para proteger la vida digital de gente simple. Ha desarrollado y desplegado tecnologías y servicios para proteger naciones y estados. Los expertos de, de WITSECURE, FSECURE ahora, o ahora perdón, son invitados a hacer análisis forensico, forensico de, de ataques nuevos de día cero. En la parte de B2B ahora tiene la parte de consultoría y también tenemos la parte de. de Empresarial, B2B, que lo hacemos a través de canales o partners. ¿no? Eh, como empresa, el objetivo que tenía FSecure era unir a la gente que trabaja en la empresa para construir y sostener la confianza en la sociedad digital. Este objetivo es el mismo que mantiene W-Secure. Y expandemos la visión. Eh, ustedes van a ver mucho que W-Secure dice nadie debe sufrir una pérdida grave a causa de un ciberataque. Y la misión que tiene WeSecure es acelerar la transición a la seguridad basada en resultados. Eso va a ser lo que vamos a perseguir en estos años ahora. Y hacemos mucho énfasis en la co-seguridad, que uno sola, una sola empresa no la puede hacer toda, lo hacemos en sociedad tecnológica con los clientes y con los partners. ¿Y por qué debe contarse con un portafolio lo más completo posible que cumpla diferentes aspectos de ciberseguridad? Eh, principalmente bueno, hemos, hemos revisado este tema un poco ampliamente y vemos que la complejidad es siempre un enemigo de la ciberseguridad. Uh -huh. en la práctica muchas empresas se gastan mucho dinero, ya no sé, diferentes herramientas y soluciones y servicios, y muchas de las herramientas no consiguen interactuar entre sí. Eso, es, eso crea especie de silos entre herramientas que se usan para, para resolver ataques o detectarlos y requiere también más recursos con mayores conocimientos de diferentes plataformas y los costes aumentan naturalmente. WitSecure ha lanzado al la mercado su plataforma que se llama Elements, Elementos. Es una consola única en la cual está integrado todo. El, el generación de vulnerabilidades, la parte predictiva, el EPP en la parte predictiva, también la protección de la colaboración en entornos como Microsoft Office y pronto Google. Uh -huh. y, y la parte de todo en una sola consola, eh, teniendo todo esto en una consola, logramos evitar eh, que se necesiten conocer diferentes tecnologías, porque al conocer una ya conocemos las cuatro o las cinco que están ya todas en una sola consola. Y esto ahorra costes. Eh, puedo usar una de las cuatro y haciendo dos clics activo la otra. Y esto hace que la solución se pueda usar más rápido. ¿no? Mañana necesito una y después ya no la necesito. Por eso, otro de los beneficios importantes cuando tenemos todas las soluciones dentro de una misma consola es, por ejemplo, lo que llamamos el single data lake, lo que permite más fácilmente entender los riesgos cuando tienes información de diferentes puntos. Tenemos también el conector. Conector se llama conector, pero de manera intuitiva nos permite integrar herramientas que ya existen, por ejemplo, las herramientas CIEM u otras que ya tienen las, la, los clientes que, que están adquiriendo la nueva herramienta. Y... Dentro de los modelos de pago, este año hemos lanzado lo que se llama el pago por uso. Esto es para ampliar los modelos de pago que ya teníamos. No tenemos la, la opción mensual y la tradicional de pago anual. ¿Y cuáles serían lo, los mayores riesgos que detectáis eh, vosotros que sufren vuestros clientes? Eh, dentro de lo que hemos eh, estado mirando en el mercado, podría resaltar dos, dos riesgos. Uno, y lo han dicho algunos de los eh, ponentes que, que, que tuve la, la dicha de, de hoy, la falta de preparación del personal. Eh, hay escasez de recursos, eh, de recursos que conozcan de ciberseguridad, falta de medidas de prevención de riesgos, o, por ejemplo, apostar todo el presupuesto, herramientas que solo enfocan prevención y no predicción. Eh, no se puede medio proteger, decimos, ¿no? Porque siempre hay o diferentes eh, competidores que dicen que el EDR de ellos, por ejemplo, tiene una pregunta... Eh, protección más limitada, los, los ciudadanos son más directos en eso, ellos dicen que o protege, o no protege, entonces eh, también es posible que se menosprecen eh, otras eh, posibilidades que los atacantes usen, como por ejemplo los elementos de colaboración, un Salesforce o un Microsoft Office 365 o Google, eh, permiten eh, también que los atacantes usen esas, eh, esas posibles este, eh, posibilidades de entrarnos a la, la, la red. También y, existe ese. sí uh -huh. y, y para contactaros, conoceros mejor, ¿qué, qué vía recomendarías? Eh, me pueden contactar directamente a mí eh, o pueden entrar a las páginas de, de WIT Secure, que ahora también tienen en español. Y bueno, a través de Zephyrus, que, que los ha tratado a ustedes. Pues muchísimas gracias Rubén por participar en este directo. Y que, ...y que nos veamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos, Rubén. Saludos. Saludos. Y vamos a pasar al siguiente invitado... ...que es Juan Jesús Lluvero... ...que vamos a hablar acerca de... omnicanalidad. Muy buenas, Juan Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio. Bien, bien. ¿Qué tal... Qué tal ...la actividad de, de directores tecnológicos? Pues fenomenal, fenomenal. La verdad es que te agradezco que, que me hubieras invitado... Eh... Pues pasamos una tarde estupenda, pues gracias a ti la primera vez que, que he hecho una carrera ahí con Cats y tal, o sea que fenomenal, y luego conocer a gente muy brillante y, y muy interesante, muy interesante, la verdad es que el networking que pudimos hacer ahí estuvo muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues, eh, eh, hablando de omnicanalidad, que es lo que mejor mejor y, y conocéis en Inmobility, ¿cómo están afectando los nuevos canales de comunicación, ya sea WhatsApp, ya sea Telegram, Facebook, Messenger, a las comunicaciones entre empresa y cliente? Pues, la verdad es que están, están suponiendo una auténtica revolución, ¿no?, las comunicaciones. Eh, hace años, lo tradicional era que, eh, la unidireccionalidad las empresas lanzaban sus mensajes, lo típico es el anuncio en la tele, ¿no? y ahí llegabas a todo el mundo sin cementar ni nada, y ya luego pues, además no eras ni capaz de, de medir ni nada. Ahora al final los, los clientes cada vez demandan más interacción y, y el marketing se ha convertido en algo en un marketing conversacional, está suponiendo pues, una, una revolución en el, en el marketing. La atención al cliente, sí que era un poco más direccional porque ahí es el cliente, el cliente el que llama a la, a la empresa, pero también se está está basándose de los canales más tradicionales del teléfono o de incluso del email al, al WhatsApp. Hay gente que ya tenemos una edad que nos sigue gustando hablar por teléfono. Pero hay determinadas edades que, que, que no les llames por teléfono porque ni te lo van a coger. O sea, solo, solo saben utilizar WhatsApp o Instagram o Telegram o lo que pues sea. Si te cuento pues, yo que el teléfono fijo lo tengo desconectado del cable. Yo lo tengo conectado eh, y me llama pues eh, mi suegra. Cuando, cuando mi mujer no le responde al teléfono móvil, pues llama al fijo. <risa> y ya está, es para es pa es que lo no que sabe en casa. Yo dije a Telefónica, por favor, mmm, quitarme el teléfono fijo mmm, y descontarme los 12 euros esos de la línea. No, pero no te no, lo no. quitan. ¿eh? No quita. Si quiere, si no lo quieres, desconectalo. <risa> y ya está. Sí, sí, no, no pues, pues yo, yo hice no. la misma llamada que tú y me dijeron que no que no que no, que no quitaban que desconectar el cable, pero que claro. el fijo me lo seguían cobrando. Digo, bien, bien. <risa> Es el mantenimiento de la línea y ya está. Entonces, tenemos Telegram, Facebook Messenger, tenemos WhatsApp. Eh, está el, el planteamiento de algún gobierno y, y de alguna plataforma de que, eh, de que haya una eh, multicanalidad de los datos. O sea, que si tú tienes un usuario escribe a alguien de Telegram desde WhatsApp, se pueda. Eso me encantaría sí. verlo. Pero antes de llegar a ese punto... Eh, ¿cómo se gestiona una multicanalidad dentro de, de comunidades, la que yo mismo pueda tener de la Latina Valley, donde sí. la mayor parte de los usuarios quieren usar WhatsApp? Yo creo que Telegram para grupos es mucho más interesante, pero la mitad de mis usuarios no usan WhatsApp, o esas no usan sí. Telegram. ¿Y que me estás contando? Pero también tengo usuarios que, que solo quieren entornos más, eh, más profesionales y no quieren que se toque su móvil, que al fin y al cabo el móvil es algo personal, pero ¿cómo se gestiona adecuadamente una multicanalidad en comunidades eh, que, donde hoy día es que eh, albergar y, y satisfacer los deseos de todos los participantes de la comunidad va a ser muy complicado. ¿Cómo se puede hacer esa multicanalidad al, con eso? Sí, al final lo que tienes que tener es una capa por encima de todos esos canales para poderlo bueno. manejar. Porque, uh -huh. como bien dices, sobre todo en España, por ejemplo, pues si tienes WhatsApp, pues... No es, no es como el SMS, que sí que con el SMS irás a todo el mundo, pero, pero casi. Y si quieres direccionalidad, por supuesto, pues el SMS te, te sirve menos. ¿no? Y, y lo que tienes que hacer es un poco en función de, de quiénes son tus clientes o quién es tu comunidad, pues, pues incluir unos canales u otros. A lo mejor no tiene sentido incluir 15 o 20 canales, pero sí los 3 o 4 que son más más interesantes. Si, por ejemplo, eres una marca de moda, pues, además de WhatsApp, a lo mejor te interesa tener Instagram. Si tu público objetivo son los gamers, pues tendrás que, tendrás que tener un canal en Discord, porque uh -huh. es donde están. O ¿Sí? si es, son más eh, desarrolladores, pues un canal de Slack. Y luego, pues, además, pues Telegram o, o, o Facebook Messenger o, o, o lo que sea. Y tienes que tener sobre, sobre ello, pues, un, una solución que permita pues recibir las comunicaciones de, de los clientes, independientemente del canal, y poder tener una conversación con él. Y, y luego poder automatizar esas conversaciones y poder, en, en un momento dado, poderle también transferir a, un, pues a una persona. Que hay gente, es sí. verdad que hay gente que no quiere hablar con nadie, pero hay otros que sí, que, que llega un de determinado momento de por favor, quiero hablar con alguien. Pues con, eso con, con eso toca con, con, con la actualidad de forma directa porque efectivamente está, sí, está sí. la ley de atención al cliente, no sé si en tres, cuatro minutos, y el otro día llamando a Movistar, a los 28 minutos, eh, a eso es, eh, respondieron. <risa> A los 28 minutos. Eh, con las musiquitas. Sí. Espere que la que, que, que la, ya la atenderemos. 28 minutos de eh, sí. La verdad? verdad es que la, la, nueva, o sea, la, la, la nueva ley ahí eh, pues va a obligar a las, a las empresas a, a ofrecer un mejor pues, Como o sea, se aplica la... o en sea, eh, Movistar que me ha tardado 28 minutos en cogerme la llamada, ¿cómo va a pasar sí. a, a, a atenderme en cuatro? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo lo van a hacer? Pues a lo mejor. En la primera parte, teniendo una parte, un, un sistema automático que sea capaz del... Hola, hola. ¿Te has caído? A ver, Juan Jesús, ¿me podéis decir sí si me... Ahora, perdona, que parecía que, me... ah, que te habías caído. Perdona, perdona. Ah, Yo sí, yo sí que te estaba, te estaba yendo. Que, sí. que la opción es, el la... Antes, antes de transferir la llamada, que seas capaz de, con tu sistema automático, eh, dar la solución al 95% de las, de las preguntas que te hacen o, con lo cual solo tienes que pasar un 5% y ese 5% necesita mucho menos agentes para, para atenderlos. Esa es vale. un poco la, la idea. Vale, vale. ¿Algún consejo que quieras dar antes de terminar para hacer una, una única analidad con éxito? Eh, pues, eh, sobre todo, lo primero, bueno, conocer, conocer muy, muy bien al cliente porque, eh, o sea, mi canalidad está muy bien, pero todos los canales, pues a lo mejor no es, no es, no es una cosa eh, necesaria, ¿no? Entonces, a lo mejor con dos, tres canales son suficientes, pero tienes que coger los dos, tres canales que realmente eh, pueden servirte pueden servir para tu, para tu modelo de negocio. Y, y sobre eso, tener una, una herramienta que te permita eh, automatizar y las consultas más frecuentes y luego poder eh, hacer un flujo, incluso dentro de esa automatización, pues, pues puede haber eh, incluso compras, hacer un, un, un envío a un TPV para realizar una compra o, o transferir a, a un agente para que resuelva, que resuelva una duda. Pues Juan Jesús, muchísimas gracias por compartir tus experiencias en Omnicanalidad, y espero verte en nuestra próxima actividad de director de tecnología. Por supuesto, cuenta conmigo. Muchas gracias, Emilio. Saludos, Juan Jesús. Saludos. Y vamos a pasar a tendencias y transformación digital con Carmen de ICERTIS. Muy buenas, Carmen. Hola, buenas, Emilio. Encantada de saludarte. Un bueno, placer. Bien. Muchísimas gracias por eh, aceptar la invitación a participar en este live y por el apoyo que, que hacéis desde Icerti a, a las actividades de la Ardina vale. Muchísimas Muchas gracias a ti por invitarnos, por la oportunidad de participar. Y es que vamos a hablar acerca de tendencias, transformación digital y cómo ha afectado eh, todo lo que es la situación eh, pandémica a lo que es la digitalización de la sociedad y de las empresas. Bien, pues eh, la digitalización lleva tiempo estando presente en nuestras empresas. Sin embargo, es cierto que el COVID ha acelerado esa transformación digital eh, y bueno, eh, evidentemente con el modelo híbrido de teletrabajo. Eh, si bien es cierto que la interacción, el contacto presencial, el contacto personal es indispensable para fomentar entre los empleados la creatividad, eh, la innovación y sobre todo la, la cohesión de los equipos, la evolución del, del puesto de trabajo, es decir, del puesto de, de usuario, es tendencia en el 2022 y muy probablemente lo será en los años venideros. Realmente pienso, pensamos que, que vamos a tener que... ¿Me oyes, Emilio? Perfectamente. No ah, vale, cuenta. vale. Y te he puesto en eh, primer plano. Vale, perfecto. Que vamos a tener que evolucionar eh, lo que es el entorno eh, de, de, de trabajador eh, continuamente. Eh, los empleados deben tener acceso a la información... Desde cualquier lugar, ya sea desde una cafetería, desde su puesto de trabajo en su casa, desde el puesto de trabajo en modalidad presencial en el trabajo, de manera completamente transparente e independientemente de la red a la que se conecten. Es esencial que tengan acceso a las herramientas de trabajo, a las herramientas corporativas, y que esas herramientas puedan conectarse e integrarse con sus propias herramientas, con las propias herramientas de, del trabajador, de forma transparente. Eh, incluso el tema de, de los entornos colaborativos es también fundamental para favorecer esa experiencia del usuario y, y, y mejorar, pues, eh, lo, todos los temas de conciliación, tanto personal como profesional y que el empleado pueda desarrollarse eh, y distribuir, pues, hacer una mejor distribución de, de su tiempo, ¿no? Eh, y favorecer así la experiencia del, del usuario y, y, bueno, realmente tener empleados contentos, empleados que estén satisfechos, eh, pues revierte en disponer de empleados, en trabajar con empleados que son más productivos. Y esto realmente es un win-win para las compañías. Gana el empleado y gana la compañía eh, porque incluso la alta dirección tiene acceso a los datos, eh, puede saber en qué empleamos el tiempo, cuándo somos más productivos… Eh, con qué tipologías de proyectos estamos trabajando y así pues, orientar los, esfuer los, los esfuerzos pues, a la estrategia o, o virar un poco las tornas para, para dedicarnos a una cosa u otra. Y, y todos estos factores pues, eh, suponen un beneficio para, la, para las empresas. Eh, a día de hoy estamos viendo que, que la competitividad, eh, que la competencia es, eh, es, es feroz en el mercado con respecto a los profesionales y, y bueno, esto es algo que el, el tema de la experiencia del usuario y los entornos colaborativos y el bienestar del empleado es fundamental. Y desde vuestra experiencia en, en ICERTIS, ¿cuáles sí. serían hoy día las principales tendencias en TI? Vale, Pues como tendencias, esta que acabamos de comentar, es decir, la adaptabilidad del puesto de trabajo y el acceso a, a los datos desde cualquier lugar... Y, por supuesto, esto ha intensificado eh, la necesidad de disponer de entornos seguros en nuestras organizaciones. La seguridad de la, de la información es vital a día de hoy para, para las empresas. De hecho, en la actualidad se trabaja con, con entornos completamente híbridos. Trabajamos eh, en entornos multinubes, es decir, con diferentes nubes públicas, con nubes privadas con plataformas, con premise y todo ello integrado. Además que esto ha evolucionado muchísimo, la tecnología avanza muy deprisa y a día de hoy eh, esas nubes públicas, prácticamente todas, son compatibles eh, con cualquier desarrollo propio, con cualquier software de terceros. Esto eh, es, es muy importante. Realmente hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero intensifica la necesidad de bastionar nuestras infraestructuras, nuestras plataformas de forma exhaustiva. Eh, deben, nuestras plataformas deben estar en alta disponibilidad, deben ser eh, escalables según las necesidades, eh, incluso autoescalables. Es decir, que de manera automática eh, puedan crecer o decrecer en función de las necesidades y, y, y seamos capaces de con las plataformas eh, de manera automática absorber picos de trabajo y valles de trabajo. Y esto eh, revierte en una optimización de, de los costes. Actualmente, todos los, eh, prácticamente todos los servicios que tenemos en la nube eh, son de pago por uso, de modalidad pago por uso. Esto quiere decir que tanto el empleado, el, el usuario como las organizaciones pagan por aquello que están usando, por los servicios que realmente están utilizando. Y eso supone una optimización de costes radical eh, y provee todas estas eh, tendencias, o todas estas eh, avances tecnológicos proveen a las plataformas de una flexibilidad, de una autonomía, de una agilidad que realmente es lo que nos está demandando el mercado. Uh -huh. eh, para mí, otra tendencia clave es la hiperautomatización. La hiperautomatización eh, va muy en la línea de, de la mejora continua, de la optimización de los procesos y realmente cualquier proceso que sea susceptible de, de, de automatizarse, debe de simplificarse. Eh, aquellas eh, tareas que sean mecánicas y que, y que se puedan automatizar pues de, deben de automatizarse y así los empleados enfocarse en, en las actividades que de verdad aportan valor a las compañías. Además, con esto pues, se reduce la tasa del error humano y se, y se reducen también los tiempos de, de la ejecución de, de, de las tareas pues, más sencillas o de las tareas más mecánicas. Y esto eh, está directamente ligado con el negocio porque supone un ahorro de costes. Y por último, Emilio, eh, yo destacaría eh, como tendencia eh, el gobierno del dato a día de, Con la información que, que manejamos, que son cantidades ingentes de datos, eh, es muy importante el análisis eh, avanzado de la información de manera predictiva, eh, de manera descriptiva, haciendo uso eh, de, las de las tecnologías que tenemos al alcance de nuestras manos, como puede ser eh, la inteligencia artificial, eh, la tecnología de blockchain eh, como orquestador, Um, el machine learning, eh, incluso el big data, eh, todas estas herramientas eh, eh, nos, nos sirven para el procesado de los datos y, y la explotación de los mismos y es fundamental eh, tanto para la parte operativa como para la alta dirección porque al final podemos obtener informes prácticamente de todo, informes de servicio, informes de producto, informes eh, de consumo y sobre todo proveer a las organizaciones de, de cuadros de mando para la toma de decisiones. Bien, bien, bien, bien. Pues tenemos, tenemos una pregunta desde el público de Roberto uh -huh. Matera. Uh -huh. La voy a capturar por aquí. Eh, hola Carmen, ¿para qué tipo de empresa es el servicio? Me refiero en cuanto a volumen de ventas de, del e-commerce. Gracias. A volumen de ventas del e-commerce. Sí. Sí, no, en este caso en Icertis, hmm. eh, ¿para, qué, eh, para qué tamaño de empresa estaría más recomendado vuestro servicio. Bueno, a ver, nosotros crecimos, no sé si, si, si nos conoce Roberto, pero nosotros venimos de ser una empresa asturiana PYME, que a día sí. de hoy pues ya es cotizada, ya, ya cotizamos en bolsa y ya nos dirigimos a, a, a un cliente pues, relativamente grande. O sea, volumen de ventas, pues eh, nuestros proyectos, tenemos un poquito de todo, pero del millón de euros, de los 5 millones, de mil depende un poquito. Vale, vale, bien, bien, bien. bien. Eh, y ya que estás, eh, ¿qué nos puedes comentar un poco acerca de Icertis? Icertis, pues Icertis sí. es una consultora tecnológica eh, punter, puntera en el sector nos diferenciamos eh, yo creo que por pues, ser diferentes eh, en el sector tecnológico porque al final tenemos una oferta de negocio muy amplia y, y como os decía hemos ido creciendo a lo largo de los años, de hecho eh, hemos cumplido recientemente los 25 años y nació como claro. una empresa pequeñita asturiana pero los, el crecimiento de, de, los, de prácticamente todos los años eh, ha sido alrededor del 30% y, y en los últimos años, de alrededor del 33-34%, lo cual lo cual es sorprendente. Es cierto que, que en el sector tecnológico se crece deprisa, pero lo que he conseguido en Certis, pues, eh, es diferencial. Pues, mi más sincera enhorabuena. Para quienes, para quienes eh, quieran contactaros, conoceros mejor, gracias. ¿qué nos recomendarías? LinkedIn, página web, correo, ¿cómo, cómo buscarías mejor? LinkedIn y la página web. La página web está muy bien. A mí me gusta mucho nuestra página web y nos describe muy bien. Eh, tenemos muchos casos de éxito, un poco nuestra oferta de negocio y yo creo que, que, se, puede, que se puede ver muy bien eh, de qué somos capaces en la página web y sobre todo, bueno, redes sociales. LinkedIn eh, eh, pues es una red social muy, muy útil. Una red profesional muy útil. Pues Carmen, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este directo y espero verte en próximos streamings. Muchísimas gracias a ti, Emilio. Un placer. Gracias, Carmen. Saludos. Saludos. Y vamos a pasar eh, con Alex, eh, Alex Masip, que vamos a hablar acerca de los retos de, del e-commerce. Muy buenas, Alex. ¿Te escucho o no te escucho? No, no te, no te voy a escuchar. Mira, eh, salgo un momentito contigo, te dejo en el backstage y vamos a probar con eh, Miguel Abreu acerca, y hablar acerca de identificación personal. Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Bien, te escucho. Eso me da, me da una alegría. Pues, eh, ¿qué, tal, ¿qué tal la actividad de directores tecnológicos? Bueno, muy bien, muy bien. Aquí estamos, ahora con mucha con mucha actividad, vamos, con, con mucho movimiento a nivel de, de empresas y, y sobre todo a nivel de ciberseguridad está el mercado bastante activo, así que bien. Bien, bien, bien. ¿Y cómo está evolucionando la identificación eh, de las personas hoy día? Pues mira, la identificación está evolucionando bastante. Llevamos mucho tiempo con el tema de la de bueno de las contraseñas y, y de lo inconvenientes que son y la problemática que dan, ¿no? Porque al final eh, tenemos distintas contraseñas para distintos servicios, nos piden unas con ocho eh, caracteres, otras con diez, otras con ser de ecología llevamos tiempo hablando de ellas y, y quejándonos, pero al final nunca ha habido como que un, una, una apuesta fuerte de mercado por, bueno, vamos a, a quitar esto, ¿no? Hasta que que por fin, este año, el día de la contraseña, el 5, que, que, que es el primer jueves de, de cada mes de mayo, eh, pues tanto Microsoft como Google como Apple dijeron que, que sí, que ya iban a poner los medios para intentar quitar las contraseñas. No lo, entonces, bueno, al final esos llamados de los grandes, pues hacen que el resto de las empresas se muevan y algo que, que viene sonando de hace mucho tiempo, pues ya se ve como, como realidad. Entonces, evolución en ese sentido... Pues, por un lado, el mercado ha estado evolucionando los últimos dos o tres años a utilizar eh, multifactor, pero multifactor que, que al final, bueno, es un poco incómodo porque tienes que recibir un SMS. Bueno, hay, hay distintas maneras, ¿no? Y una de las cosas que estamos viendo ahora, eh, retomar vuelo de nuevo, que ya en su momento cogió cierto nivel y luego por temas de privacidad se empezó a, a dejar un poco, es la biometría, la biometría, la identificación biométrica de, la, de, de las personas que es la forma en la que realmente podemos identificar a alguien con, con precisión, ¿no? Porque muchos de los otros elementos, pues al final, supones que lo tienes, supones que está allí, pero lo que te permite garantizar de manera fehaciente a, eh, que, que a alguien está interactuando contigo es, es su biometría. Pero esta vuelta a la biometría se está haciendo con mucho más eh, cuidado, con mucha más, eh, sí, mimo con respecto a la privacidad de las personas e intentando no exponer eh, bueno datos eh, que son bueno, fundamentales. ¿no? para eh, uh -huh. o sea, Con la biometría de las personas no se puede jugar. Pues, eh, precisamente, eh, eh, se comentaba que una vez que Google ha impuesto el, el la verificación en doble paso, me, eh, genial que haya tomado esa decisión, el número de ataques, de suplantaciones de personalidad, de, de hackeos dentro de las cuentas personales, ha disminuido de una forma eh, realmente importante. Pero, ¿esa verificación en, en doble paso es mejorable? Eh, ¿Implicamos esa biometría para mejorar precisamente esa seguridad? ¿Cómo podemos mejorar esa verificación en doble paso? Sí, sí, es muy mejorable. Desde luego que ha habido una disminución en cuanto se han empezado a aplicar eh, políticas de doble factor. Lo que pasa es que la mayoría de las políticas de doble factor terminan dependiendo de, de, de un elemento que, que se sabe o que se tiene temporalmente. no? Como sabes, el tema de la autenticación es algo que se tiene, algo que se sabe y algo que se es, que es la biometría. Entonces, hasta ahora hemos jugado mucho con algo que se tiene y algo que se sabe. Y, y estos dobles factores eh, pues están trabajando muchas veces con, con reseñas temporales que se te envían a un SMS, que sí, que caducan, tal. Pero, pero bueno, aparte de ser un poco engorrosas para el usuario, también están empezando a hacer eh, hackeadas y hacer, porque bueno, es como todo, ¿no? Al final eh, puedes poner un nivel de seguridad que te funciona un tiempo, pero luego ya los hackers pues empiezan a encontrar las maneras de, de, de desactivar eso, ¿no? Entonces, bueno, la... Los dobles factores son importantes, sin duda, eh, pero lo que vemos es que toda la, todo lo que tiene que ver, y esto lo estamos viendo no solo lo, lo, lo pensamos nosotros, sino grandes analistas de IT, que todo lo que tiene que ver con contraseñas temporales, con las contraseñas fijas de las personas, o sea, con utilizar cosas que se saben, va a dejar de, de usarse y vamos a centrarnos más en cosas que se tienen y, y en la biometría de la persona. Entonces, bueno, el, el doble factor de autenticación del futuro Va a, va a tener un gran componente biométrico, sin duda, y a lo mejor no solo una componente biométrica, sino más de una, ¿no? Porque esa es la otra. También se está viendo que, el, que, que todo lo que es reconocimiento de cara, eh, la unidad de ciberseguridad de la eh, Unión Europea, pues ya ha publicado, bueno, que se pueden hacer, o sea, que hay hackers haciendo maravillas y simulando incluso hasta eh, Liveness Detection cuando mueve la cara con unas pocas fotos que se encuentran en redes sociales, ¿no? Entonces, seguramente volvamos a huellas digitales, a patrones de cómo digitó algo. Eh, pero vamos, la biometría, vamos a ver por, por dónde termina saliendo, va, va a ser fundamental en el doble factor del, del futuro. Y en vuestra solución, eh, ¿por qué? Eh, ¿Y en qué punto sois total y absolutamente diferenciales del resto del mercado? Pues mira, nosotros somos diferenciales desde el punto de vista que a, utilizamos doble factor en un solo paso, como lo solemos llamar, eh, porque en, la, en, en cuanto se realizaba la verificación, se verifica tanto el móvil de la persona como la biometría de la persona, uh, usando algo que se tiene y algo que se es. Y aparte, utilizando lo que se conoce en inglés como el, el companion device, el, el, el dispositivo que siempre nos acompaña a todos lados. El móvil, sin duda alguna, se ha convertido en ese elemento que no nos abandona. Y por otro lado, permitimos a las empresas. Que, ha, que conviertan su aplicación en la llave de acceso a sus servicios. ¿no? En, con nuestra librería, porque tenemos una parte donde está nuestra propia app y luego está la librería. Nuestros clientes insertan la librería dentro de sus servicios y hacen que eh, tanto sus servicios online como offline, porque puede servir para ambos. En esta convergencia también que estamos viendo online y offline, eh, pues que su app eh, sea la llave y no hay contraseñas. Eh, es todo basado en, en el móvil y en la biometría y es muchísimo más seguro y muchísimo más usable para el usuario final. Pues muchísimas gracias Miguel por tus aportaciones en este live y espero que nos veamos después del verano. Sí, sí, muchísimas gracias Emilio por la invitación y sin duda cuenta con nosotros en, las, en, en, en futuros eventos de este tipo. Muchísimas gracias y buen verano. Saludos. Gracias, buen verano. Y vamos a pasar con nuestro último invitado, cruzo de dedos, para que Alex haya solucionado el detalle de su conexión de audio. Buenas, Alex. Hola, Emilio, ¿me oyes ahora? Bien bien, bien, bien. Es que es el típico caso de cambiar de Google Meet a otra plataforma y el micrófono se va a paseo. Eh, sí, sí, suele ocurrir. Suele ocurrir. De hecho, no sé por qué en mi portátil no me ocurre nunca, pero lo normal es que cuando, cuando simultanea Zoom, Meet, Se, se, sí, se, se, sí, sí. se trastoca audio, todo. El audio, el audio, adiós, adiós. Pues me alegra en este caso terminar contigo este, este live. Invitado decimos esto y vamos a hablar acerca de, de retos del e-commerce, pero primero todo, ¿qué tal fue la actividad de directores tecnológicos? Fantástica, como siempre, muy muy bien, muy, muy divertida. Eh, eh, te, te refieres a la de karting, ¿verdad? Última que hicimos karting. Sí, sí, pues. no, no digo muerto lo de karting para no. Es, dar... es, que, es, que, es que hemos hecho tantas ya que, que ya me decís. No, pero, pero, eso, no, la, pero la, la, la de karting, parte... de karting estuvo, estuvo absolutamente genial, me lo pasé. Pues no da demasiado en vida, de vida con... por ahí, porque <risa> sí, eh, es que no, nos juntamos un centenar de profesionales de IT en un karting sí, a, a, y creo que nos lo pasamos bien. No, que, no crees bien, crees bien. Nos lo pasamos bien pipa bien. y además hubo mucho networking, porque fue una actividad que se extendió bastante, hubo mucha ocasión de hablar, había un village ahí montado. En, al lado del karting con bebidas y, y charlas y tal. Muy bien, muy bien. Como siempre. Reseco, reseco. Vaya nadie a pensar nada raro que estamos <ríe> conduciendo. No, no, yo he dicho bebidas, no bebidas alcohólicas. Refresquito, refresquito. De hecho, a, hago el último karting de la temporada el martes que viene, uh -huh. precisamente sobre e-commerce y, y la idea era que hasta que nos pille el fin, porque como hace calor, lo he retrasado todo sí. lo que he podido, no, Nosotros hemos hecho, hemos hecho hoy la fiesta de, de verano de la empresa y hemos hecho karting. Y, ah, bien, bien, bien. Y, y vengo de ahí, y ya me ves, porque no me ha dado tiempo a ducharme aún. Y he, hemos sudado la gota gorda, pero no lo hemos pasado igual de bien. ¿eh? Pero hemos bien, sudado... ¿no? Mm, sí. sí, no, pues claro, es que eh, voy a tener suerte. El martes que viene baja 10 grados la temperatura bien. y vamos a tener suerte. Pero por entrar al grano, eh, ¿cuáles son los principales retos del comercio electrónico hoy día? Bien, pues a ver, básicamente están, están relacionados con todos estos cambios y todo lo que está pasando a día de hoy, sobre todo, por un lado, los cambios a nivel de, de teletrabajo, cada vez más gente teletrabajando, eh, temas relacionados con la economía en general, de, de problemas de suministros que todos conocemos y todo esto al final se relaciona en, en ganar importancia algo que ya se lleva hablando mucho, mucho tiempo pero que de nuevo eh, los profesionales de esto volvemos a insistir lo mismo porque somos muy pesados, que es todo el tema de la personalización. ¿vale? Con esto vuelve a ganar mucha importancia la, la personalización en, en el mensaje al usuario. Es decir, eh, ese usuario que antes a lo mejor mmm, impactábamos en dos entornos distintos, entorno de trabajo y entorno de hogar, ahora resulta que está mucho más en entorno de hogar y hemos de tener eso en cuenta. Tener eso en cuenta a nivel, pues, por ejemplo, de Frequency Cap, eh, ...cuando activamos campañas para activar ese perfil de usuario, porque si no vamos a saturar al usuario de manera mucho más fácil... ...porque ese usuario que antes estaba en dos o tres entornos, ahora está en uno, ¿no? Entonces es un tema a tener en cuenta. Eh, el tema de gestión de, de suministros es algo que, que, que va más allá de, de lo que muchas empresas pueden controlar, es lo que hay, nos está pasando a, a muchísima gente... Pero lo que sí podemos hacer, si no tenemos control de eso, al menos sí que podemos controlar cómo comunicamos con el usuario. ¿no? Es decir, tener, ser muy proactivos a nivel de cómo comunicamos en, en, en el e-commerce, eh, que no tenemos stock de algo, cuándo vamos a tenerlo ese stock, el ser capaz de, de, de avisar al usuario cuando eh, ese usuario que quería un producto que no le hemos podido servir porque no había stock de ese producto, eh, en el momento que entra stock, poderle comunicar instantáneamente que lo tenemos. Es decir, el ser proactivo en esas cosas nos puede ayudar mucho a, a suplir eh, eh, este problema, que, que depende de nosotros, no depende de nosotros, pues, depende de todo lo que está pasando en el mundo, eh, pero bueno, que nos podemos y debemos adaptar lo mejor posible. Y tenemos... Eh, el impacto del fraude del fraude de la publicidad digital, que que afecta, y más ahora que los precios, en cuanto que muchísimos players tradicionales han visto que el canal online eh, es el canal a tener en cuenta. Eh, eh, para mí que está viendo no solo la inflación que afecta a todos y a todos, sino una hiperinflación de compra de publicidad, pero si a eso le sumamos que hay un cierto fraude, de hecho alguna cifra, porque todo es muy opaco, sí. pero alguna cifra que escucho ahora del 25-30% de fraude de clic. O sea, sí, ha habido, ha habido un, un, un estudio que ha sido muy, muy, muy polémico de, de la ANA, la, la, la American uh -huh. eh, Advertising no, Advertising Network Association, algo así, la, la Asociación de, de Anunciantes americana básicamente. ¿Sí? Eh, es un estudio que apareció, pues, hará un par de semanas o tres y desapareció, ¿vale? De, de lo polémico que fue, que, que causó muchísimo, muchísimo que, que ruido. Que, que desaparezca... ¡Uy! Que, que pasa que con las nubes que hay con las capturas de pantalla o la Sí, gente, exacto. Vamos, vamos. Sí, sí. sí. Pero pero es pero es muy curioso que desapareció al cabo de pocos días porque porque generó un, un follón porque hablaba de 120 billones con B de fraude pero americano o europeo? Americanos, americanos. Vale, bien, una buena cifra. Eh, sí, sí, pero aún así, eh, se estaba hablando hasta hace poco, pues a lo mejor de uno, 2, 3 billones, y de golpe han subido a 120. ¿no? Entonces, bueno, el, el, el, el estudio fue muy polémico porque enseguida uh -huh. saltaron pues, mucha, mucha gente de la industria diciendo pero que... 120 billones americanos, eh, el mercado de la publicidad digital es grande, pero... Eso, por eso, es, es, es, tiene, es astronómica la cifra. Tiene que ser un porcentaje de fraude brutal. Sí, sí, sí, una locura. Por eso yo creo que dijimos, nos hemos pasado y retiraron el estudio. Eh, también se argumentó eh, o se contraatacó hacia el estudio de que estaban utilizando datos muy antiguos, que la cosa había mejorado bastante, que es cierto que hace pues, tres, cuatro, cinco años el tema estaba muy mal, pero que ahora ya no tanto. Total, que, que se asustaron, entre comillas, y tiraron el estudio para atrás. ¿no? Pero más allá de lo polémico del estudio, de que la cifra igual se han pasado cinco pueblos y tal, es cierto que hay, hay problema sean 120 millones pues igual un lugar de 120 son 10 ¿no? pero pero el problema está ahí no entonces todo lo que podamos hacer para... No, de hecho para... todo el que maneja publicidad digital de una forma más o menos profesional sabe que las cifras no cuadran. No, no, está aclarado. Sí, sí. y, y, y, y quizás no sabes por dónde pero sabes que por algún sitio se está... Hay, hay un grifo que está perdiendo dinero y no sabes a dónde va a parar. Y, y cómo nos protegemos. Bueno, hay, hay, hay herramientas de, como podamos, no hay, no, hay, no hay la estrategia perfecta, pero sí hay herramientas que nos pueden ayudar mucho. ¿no? Al final, lo que tenemos que intentar es que la medición caiga en nosotros lo máximo posible, eh, o sea, ser lo más autónomos posible a nivel de medición eh, por los clásicos observers, los clásicos herramientas de, de brand safety, que las hay y muy buenas... Eh, y, y, y ahora también están saliendo, hay, hay varias startups eh, muy potentes eh, que están trabajando única y exclusivamente el tema de fraude digital eh, como de los de Machine Learning. Y, y realmente están, están haciendo cosas muy chulas y están detectando fraudes de entre el 20 y el 50% dependiendo de plataforma. Eh, wow. es, es, es, es, es, sí, sí, es una pasada. Eh, y en algunas menos, ¿eh? eh tampoco, queremos ser, tampoco queremos ser el alarmista. No, tampoco estamos diciendo nombres, con lo cual... Bien, bien. no eh, Pero bueno, que igual, en, en, sobre todo cuanto más premium es la plataforma, no necesariamente, ¿eh? pero en general, eh, cuanto más premium es en la plataforma y no solo la plataforma sino el espacio en concreto, uh -huh. en, en principio más protegido está de fraude y entonces igual hablamos de un 5 o, o de un 10, pero igualmente hablamos de cifras muy altas. No. Y, y, este, y este tipo de, de, de soluciones que, que hacen machine learning puro eh, funcionan muy bien. ¿vale? Y, y es también, tampoco quiero decir nombres para no hacer publicidad gratis a nadie, pero, pero, pero, pero, pero, pero las hay, las hay muy buenas. Y gente eso, con, que, que han empezado hace uno o dos años y están pegando fuerte del mercado. Pues muchísimas gracias por tus aportaciones, que me da para debate propio. No? Fantástico. Lo que pasa que ahí seríamos posiblemente demasiado. Demasiado trending topic y no suele ser algo que yo quiera buscar fácilmente. Sí, si, quieres, sí, si quieres ya en privado que te dé nombres y tal, eh, sin problemas. O quien, quien, quien tenga confianza contigo que también te quiera preguntar, que no se corte. Y que, por supuesto que me pregunte. Y, y encantado de dar referencias. Hemos trabajado con alguna de estas plataformas con buenos resultados. Y, y eso no quiero aquí lanzar la publicidad, pero, pero quien quiera que me contacte, encantado de dar referencias. Pues Alex, muchísimas gracias por venir. A ti, Emilio, Que viene a la carrera, nunca mejor dicho. Que sí, no vengo, vengo, sí, sí. <ríe> no te creas, tal vez yo mandando mensajitos. Dale, dale, entra, entra, que nos toca el turno. Pues muchísimas gracias por participar y desearte ti, muy bueno. Igualmente. Espero que el calor nos respete un poquito. No, no, no lo termino de creer, pero no. yo. Yo deseo que, que se haga realidad. Pues, muy buen verano. Nos vemos, espero que en pronto, otra vez en presencial. Saludos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Y me quedo con, con vosotros y vosotras eh, para hacer un cierre rápido. Espero que eh, la quincena larga de, de invitados e invitadas de, de la tarde de hoy os haya parecido interesante. Yo creo que ha habido unos cuantos debates que realmente han aportado mucho. De hecho, me ha parecido que ha sido un live en general bastante, bastante, un nivel bastante alto e interesante. Eh, a partir de ahora va a haber menos live de, de este tipo que está ligado a los eventos de la Latina Bali porque cerramos temporada dentro de poquito. Como os comento, el martes que viene hacemos karting de cierre de temporada en comercio electrónico e inversores. Pero no quita que durante el verano me comprometo con vosotros a traer otros contenidos, vídeos más cortos, reflexiones propias, porque va a haber movimiento y aunque me vaya de vacaciones me siguen gustando las redes sociales y comunicarme y conversar con vosotros. Muchas gracias por estar ahí. A los que habéis participado con alguna pregunta en echaros, lo agradezco inmensamente. Y a todos, desear igualmente, igual que les deseaba a los ponentes, muy buen verano para todos y que el calor no nos maltrate a, de forma generalizada, que nos den poco de Prefiero. Muy buen día y nos vemos en el próximo live dentro de un par de semanas o en vídeos cortos que os iré publicando en breve. Saludos y muy buenas tardes a todos. Saludos.